Bueno, ya rebasan las once de la mañana y como todos los sábados, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato abre su sesión, la hace de manera pública a través de Facebook Live, eh, en, para tratar asuntos relacionados con el gobierno eh, de las, del municipio de Guanajuato. Y hoy tenemos eh, dos eh, invitadas del Comité de Participación Ciudadana de, de, de, del Estado de Guanajuato. Y ellas son Katia Morales Prado y Andrea Ludmila González. Hola, eh, Katia Morales Prado es abogada, maestra de Derecho Corporativo y maestra de Derecho Constitucional y Amparo. Cuenta con varios diplomados en las áreas de anticorrupción, Derecho Corporativo, así como en aspectos procesales y litigio en diversas materias. Profesionalmente se ha dedicado desde 1998 a la asesoría jurídica integral a empresas de la región, enfocándose en el área de derecho corporativo, societario, contractual, fideicomisos y litigio en materia mercantil. De igual forma, ha sido asesora jurídica de varias asociaciones de colonos, de condóminos, y organizaciones de la sociedad civil. Designada en 2019 como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, forma parte de las comisiones de gobierno abierto y municipios de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto. Es catedrática de la Universidad Iberoamericana León desde el año 2003 y preside el... Eh, el comité de participación ciudadana. Por su parte, también del mismo comité, integrante, es Andrea Ludmila González Pollack, abogada, maestra en educación, con experiencia en derecho corporativo, docencia y participación ciudadana. Experiencia profesional en derecho corporativo y catedrática del Instituto Tecnológico de Montaña formó parte y fue presidenta de la Comisión de Contraloría y Evaluación Social al buen eh, gobierno, al, al eje buen gobierno del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato, fundadora del proyecto Encontrando Identidades que gestiona la obtención, actos de nacimiento a las personas vulnerables del polígono Las Joyas en León, designada en 2019 como integrante del Comité de Participación Ciudadana del sistema eh, estatal anticorrupción. Pues hoy vamos a, a tratar el tema eh, de anticorrupción, cómo está funcionando. Vamos a, a los miembros del observatorio, vamos a, a hacerle nuestros eh, eh, cuestionamientos respecto a este sistema y eh, vamos a hablar del papel de los de los contralores en el municipio y aquí en Guanajuato tenemos en este momento un, un problema eh, directamente con el Contralor y este pues vamos a tratarlo con, con ellas. Eh, como ven ustedes, nuevamente tenemos a una ciudadanas calificadas en el tema anticorrupción, y le doy la palabra a, a, a, a Katia y después a este Andrea para que nos hagan favor un, un, una introducción y luego ya eh, empezaremos con las preguntas. Adelante, Katia. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Este, muy honradas de estar aquí con, con ustedes, María Elena, Carlos, José, y quienes nos estén viendo a través de la página de Facebook Live. De verdad, estamos muy contentas de estar compartiendo esta mañana con ustedes porque los ciudadanos son realmente el espíritu de este comité en el que estamos mi compañera Andrea y yo. Entonces necesitamos de ustedes y estamos muy honradas y muy contentas de que estemos este, compartiendo este, este tema. Vamos a, a dividir la, la exposición que traemos en dos, en dos partes. La primera es pues, platicar para todos los que no nos conozcan de qué es el comité, qué es el sistema de anticorrupción, qué hacemos y qué, qué no hacemos. Y segundo, nos habían pedido que hiciéramos una exposición del tema de los contralores, las contralorías municipales, para que pueda ser un tema bien comprendido por todos. Andrea, no si quieras este, dar una, unas palabras de bienvenida. Sí, adelante, pues muchas gracias. Este, me recuerdo recién tomando posición y conociéndote, Carlos, en un evento en, en Silao, donde hiciste una ponencia. Yo estaba recién estrenándome, creo que tenía un día de haber... Tomado posesión, entonces bueno me da gusto volverte a ver a bueno a Guillermo también que ya lo he visto de cerca y hemos estado trabajando incluso este un observatorio la verdad este siempre muy activo este la verdad también como dice Katia agradecidas eh, de, de, de este interés de tener esta escucha y plática con ustedes y poder enriquecernos está el tema de participación ciudadana sé que es algo que este observatorio le interesa mucho entonces pues muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla para, claro. este, para apoyarnos visualmente y que sea más, más sencillo para todos. Claro. La primera parte, pues bueno, es vamos a hablar de corrupción. El abuso del poder público para beneficio privado. Así es, así es la, la definición que ha sido más aceptada y apropiada. Abuso de poder público para beneficio privado. Y la palabra corrupción viene de corruptio, que quiere decir hacer pedazos. ¿Esto qué quiere decir? Que la corrupción hace pedazos todo lo que toca. Y nos queda muy claro. De eso estamos completamente seguros. La percepción de la corrupción de corrupción a la escala internacional en enero del 2023. Transparencia Internacional es una evaluación de 180 puntos posibles en 180 países. México obtuvo 31 de 100. Imagínense ustedes que en un examen de la escuela se sacan 3. ¿Cómo creen que les fue si sacaron 3? Porque 31 sobre 100 es sacar 3.1. Y eso nos pone en el lugar 126 de la 180. Estamos al lugar de Ubequistán. Cuba está más alto que nosotros, está mejor posicionado que nosotros. Somos el peor país del G20. Somos de los, el, también creo que el peor de la OCDE. La verdad estamos muy mal. Es una gran vergüenza. Y hace 15 años estábamos en el lugar 70 de 180. Entonces lo que podemos ver es que pues vamos en picada. Ante esto, por presiones internacionales, de académicos... El, el gobierno de Peña Nieto, el 27 de mayo del 2015, con mucho trabajo legislativo, mucho trabajo de los empresarios, fue un gran trabajo ciudadano, saca la reforma constitucional anticorrupción el 27 de mayo del 2015, como les decía, yo, estamos por cumplir ocho años de esta reforma. Las leyes secundarias se dieron el 8 de julio del 16 y en el estado de Guanajuato también se reformó nuestra constitución el 6 de septiembre del 16 y a partir de mayo del 17 tenemos la ley del sistema estatal anticorrupción. Esto es como un, un, para, un panorama rápido. ¿Qué aportaciones novedosas nos da el sistema? Lo primero es que nos pone el tema de la corrupción a nivel constitucional. Lo pone a nivel de atención prioritaria. Es muy feo que tengamos la palabra corrupción en nuestra constitución. Pero ¿saben qué? Lo que no se visibiliza no se puede combatir. Necesitábamos ponerlo a ese, a ese rango, a ese nivel, para que pudiéramos realmente hacer este pues un combate frontal y, y jerárquicamente superior. Otra aportación novedosa es que en, en, entra el comité coordinador. Anteriormente existían todas las autoridades que combaten la corrupción, pero existían por su lado. Ahí estaba la auditoría, ahí estaba el Poder Judicial, ahí estaba el Tribunal de Justicia Administrativa, y cada quien traía su historia, cada quien traía sus tiempos, cada quien traía sus programas, sus presupuestos, cada quien sabía qué hacía, cómo lo hacía, y no tenía ninguna comunicación entre ellos. Esta aportación nos dice que nos van a coordinar y se van a coordinar y van a hablar entre sí y van a compartir proyectos para que esto tenga una mayor trascendencia. Y la coordinación también es con la ciudadanía. La ciudadanía entra a esta mesa de coordinación. Y entonces vamos a la tercera aportación, y es que mete a los ciudadanos en el sistema. Este sistema estatal anticorrupción, sistema nacional anticorrupción, es novedoso, es de creación mexicana. No no lo estamos copiando a nadie. Y una de las cosas que ha sido más aplaudida justamente es el tema de que se, se, se consideran los ciudadanos. Los ciudadanos están en el comité coordinador y están tan a nivel que preside el, el, el, el ciudadano. Y esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque es bueno porque tienes un nivel de hablar frontalmente con las autoridades. Y es malo porque al final de cuentas el presidente del comité coordinador es el ciudadano y entonces si las cosas no salen, pues así que ahí está el ciudadano para que le carguemos la culpa, ¿no? El, el, el día de hoy, este año, me toca a mí este, desempeñar esta función. Soy la presidenta del comité de coordinador y pues vamos, vamos hacia adelante. La, el, el año que entra le tocará a mi compañera Andrea que me hace el favor de, de acompañarme el día de hoy. No sé, Andrea, si quieres seguir a partir de aquí la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, pues como decía un poco Katia, creo que este, todas las políticas de combate a la corrupción que teníamos antes del sistema, pues no dieron los resultados esperados, ¿no? Creo que el sistema nace como una respuesta a varias organizaciones de la sociedad civil ante este problema, ante este incluso cáncer que algunos este, expertos lo llaman así, ¿no? Pero, pero realmente... Eh, eh, las políticas de combate represivas y sancionadoras pues no estaban dando los resultados, ¿no? Entonces hay todo un, un cambio para hablar sobre cómo podemos desde la prevención y la coordinación hacer este cambio de paradigma y empezar a, a, pre, a, a, empezar a trabajar desde una manera como muy coordinada que creo que ese es el gran beneficio del sistema el cómo poder coordinar entre las diferentes instancias para que realmente se empiecen a dar las soluciones y pues por otra parte poner al a la ciudadanía como parte de la problemática, ¿no? La ley de responsabilidades administrativas hoy también señala al ciudadano como responsable de un acto de corrupción cuando antes no lo era, ¿no? Era solamente por la parte del servidor público y la realidad es que eh, el, el el poner estos derechos pero también estas obligaciones por parte de la ciudadanía hace un, un cambio como completamente diferente, ¿No? O sea, empezamos a hablar ya de responsabilidades incluso a personas morales y no solamente a personas físicas cuando hablamos de de temas de combate a la corrupción. Este el sistema como como bien lo dice Katia, bueno, pues eh, establece principios, bases, políticas públicas, pero sobre todo es esto, el tema de coordinación en el sistema estatal es coordinar entre las autoridades estatales y las municipales para hacer un un trabajo eficiente. Hoy en día nuestro comité coordinador, que es la instancia donde de toma de decisiones más importante, se encuentra conformado por 12 personas. Aquí estamos viendo, tenemos a dos personas del comité coordinador. En este caso, este año ya es Katia y yo, como como presidenta Katia y como siguiente presidenta yo, somos las dos personas sentadas en en esa mesa. Está el auditor superior del estado, está el fiscal especializado en anticorrupción, está la, el secretario de la transparencia, está uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente en turno, está la presidenta comisionada del Instituto de Acceso a la Información, está un representante Representante del Consejo del Poder Judicial, y tenemos a cuatro órganos eh, internos de control representando los municipios. La ley orgánica tiene dividido a los municipios en ocho regiones, pero para efectos de la ley del sistema estatal está dividido en cuatro regiones, y aquí es con, sentamos a los municipios. ¿Qué diferente existe entre Guanajuato y otros estados? Entre que tenemos dos sillas en el comité coordinador, en el nacional, por ejemplo, solamente hay una sola persona del comité de participación ciudadana sentado. Aquí en Guanajuato somos dos y tenemos a los municipios, que creo que eso también fue una gran aportación de Guanajuato, el incluir a los municipios. La siguiente, Katia, gracias. ¿Qué somos nosotros como Comité de Participación Ciudadana? Bueno, pues somos cinco ciudadanos, como ustedes bien saben, tenemos una forma ya de elección a través de un, una, una comisión de selección, de que son ciudadanos, nueve ciudadanos elegidos por el Congreso a través de unas convocatorias, eh, nos, este, nos, nos renovamos anualmente, y bueno, eh, tenemos dos objetivos principales. Uno es coadyuvar con las autoridades del Comité Coordinador para el cumplimiento de los objetivos y el segundo ser la instancia de vinculación con la ciudadanía. Creo que esto es una parte sumamente importante y, y, y una de las atribuciones más importantes para que eh, Katia y yo y los del Comité de Participación Ciudadana poda, podamos realmente ejercer una voz incluyente y representativa en ese comité, ¿no? realmente representar estas problemáticas. Por eso les decíamos al inicio que estábamos muy contentas de estar con ustedes y por eso hicimos esta formación de la Red Ciudadana Anticorrupción, buscando esta representatividad con la ciudadanía. ¿Qué no somos? No somos auditores, no somos fiscalistas, no somos los procuradores ni los investigadores, no recibimos denuncias y tampoco podemos presentar denuncias por hechos particulares. Somos un órgano colegiado que carecemos de atribuciones jurídicas, incluso como comité no podemos firmar convenios porque carecemos de esas facultades. Este, que sí somos, somos y, y le digo muy, y, y nos gusta mucho hablar de lo que no somos, porque luego hay una confusión. Hemos tenido ciudadanos que se han acercado con nosotros y nos han dicho, pues, ¿cuántos llevan metidos a la cárcel, no? Por ejemplo. Este, pues decimos no pues este nosotros no metemos a la gente a la cárcel no para eso hay autoridades muy específicas entonces este nos han incluso se nos han acercado con nosotros hasta con temas ciudadanos con temas de es que en la colonia de atrás de nuestras casas hay mucho ruido porque hacen fiestas decimos sí pero pero nosotros eh, nuestras atribuciones nos dan para para temas de prevención de combate a la corrupción no no no, no abarca más allá no entonces pues eso sí, sí es importante esclarecer qué sí somos pues nosotros somos esta vinculación entre las autoridades y la ciudadanía, proponemos mecanismos de interacción interinstitucional, proponemos proyectos en, en materia anticorrupción, proponemos indicadores en materia de corrupción y participamos en la elaboración e implementación de la política estatal anticorrupción. Guanajuato ya cuenta con su política estatal anticorrupción y proponemos recomendaciones no vinculantes hacia las autoridades. En, en total llevamos 11 recomendaciones no vinculantes desde que se creó el sistema. Eh, tenemos este código donde los invitamos a participar. Ustedes ya han estado participando con nosotros, algunos de manera particular, otros a través de la convocatoria que les hemos hecho llegar en la red Ciudadana Anticorrupción, pero bueno, pues este es un registro ya más formal para que ahora que estamos implementando la política estatal anticorrupción, podamos estarles mandando convocatorias y ustedes decidan en qué puntos tienen algún interés de poder participar y pues poder hacer que esta política realmente se implemente para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta es la primera parte de la exposición, en donde les queremos pues platicar qué somos, qué si hacemos, qué no hacemos, por qué estamos aquí, y cuáles son nuestras funciones, que como lo acaba de decir mi compañera Andrea, una de ellas es la vinculación, y la vinculación con ustedes este día nos enriquece muchísimo. La segunda parte les vamos a, a exponer, permítanme porque luego, por más de que uno ya se pone que es experto en el Zoom, luego no es tan experto en el Zoom, les vamos a exponer el tema de la contraloría. Déjenme nada más encontrar que sí lo estoy compartiendo bien. Ya por lo menos ya no tenemos el problema del micrófono. El primer año, no saben cuántas veces tenía que decir a Katia, el micrófono, Katia. <risa> ya, eso ya lo superamos. Ahorita me lo vas a tener que <risa> volver a decir, estoy seguro. No quiere. Qué bonita tu biblioteca, Carlos. Y, y además pinta, Carlos. Es multifacético el hombre. ¿El escritor, yo lo leo. También, ¿Ya? también. No, es una biblioteca viejita, pero pues se ha ido acumulando con los años de su dueño, entonces pues ya se imaginarán. Pero pues, ahí va, poco a poquito. Muchas Cada vez con menos libros este, físicos. Y por el Kindle. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pues vamos a dar el segundo, la, el segundo capítulo de esta plática, que sí nos, las, nos la pidieron. Vamos a hablar desde el Comité de Partición Ciudadana de la Contraloría Municipal. ¿Qué hace una Contraloría Municipal? Nos tenemos que remitir a la Ley Orgánica Municipal, artículo 131, que nos dice que la Contraloría Municipal es el órgano interno de control. Entonces, vámonos primero porque es interno. Después, subrayé en tres colores porque son como tres, tres este, rubros generales. Primero es evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo. Es decir, evalúa. Siguiente, control de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Ahí hace funciones funciones de fiscalización de los dineros. Y vamos al siguiente punto, con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y en su caso sancionar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Algo importante es que veamos que ha cambiado el, el tema en que la Contraloría ahora tiene muchas funciones preventivas y correctivas. Este, esto ha cambiado en el sentido de que no se trata de ver, y lo, y lo platicaba yo ayer con los Contralores de la Región 1, que tuve la oportunidad de reunirme con ellos en San Luis de la Paz, que no se trata de que el, contador, el contralor esté calladito, viendo a ver en qué momento se equivoca la administración para decir, ¡ay, se cayó! No, el contralor tiene que estar activo, tiene que estar metido en las funciones del gobierno para que en el momento en que sienta que el, el, la administración está desviándose, levante la mano y diga, no, correctivo, preventivo. ese tema de las contralorías me ha tocado a mí liderarlo desde, desde que ingresé, por eso, pues ahora sí que soy la que trae la voz cantante ahorita, le pedí a Andrea que me acompañara porque es, ahora sí que mi, mi compañera fuerte en todo y trae los proyectos este, junto conmigo, pero este, lo, lo estoy exponiendo yo porque pues es el tema que me ha tocado liderar desde que entré. En el año 2019, recién desempacada, me, me, me di la tarea junto con mi compañera Hilda, que ustedes conocen bien, nos, nos pusimos a visitar siete regiones de la alianza y estuvimos platicando con cada uno de los contralores que en ese momento estaban en funciones para hacer algunas este, anotaciones. Ya las platicamos ahorita más adelante. Anteriormente, hemos tenido muchos mecanismos para nombrar el, al titular de la Contraloría. En algún tiempo lo nombró la primera minoría. Y entonces, el tema es que se convertía en un instrumento de golpeteo político. El Contralor olvidaba su func las funciones que hemos platicado en la lámina anterior y se dedicaba a ver cómo le ponía el pie a la administración, porque era pues, el representante de la minoría, de la primera minoría. Era, ya era un juego político más que un juego realmente de administrativo y de control. Perdía su, se desvirtuaba sus funciones después pasamos a que lo ponía pues la administración y entonces escuchamos mucho el tema del controlador carnal el controlador amigo el controlador a modo y pues ahí estábamos no o sea quién me puso a quién le debo el puesto así que quién es mi amo el, el, los controladores estaban muy a modo y estaban muy también se desvirtuaba la función porque estaban nada más viendo ahí cómo cómo le cuidaban la espalda a, a la administración municipal Estamos en este, en, el, bueno, en este periodo en Guanajuato, innovando, viviendo por, por primera vez un proceso que se determinó nuevo, en el que se nombra un comité municipal ciudadano. Son ciudadanos que no tienen nada que ver con la administración, que son los encargados de hacer la evaluación de todos los aspirantes a Contralor. Y tienen su metodología, tienen sus procesos. Una vez que terminan esta, que agotan esta metodología y los procesos, Determinan una terna y es esa terna la que pasa al, al ayuntamiento para que de esa terna el ayuntamiento seleccione. Se es un ejercicio, como lo platicamos hace, hace rato con Guillermo, que estábamos iniciando, son ejercicios pioneros, que pueden ser perfectibles y si lo son, pero que tienen una gran val valía y es que estamos metiendo a los ciudadanos, porque estos ciudadanos que conforman el Comité Municipal Ciudadano no tienen un peso de retribución, no tienen ningún nombramiento, no tienen ningún beneficio, tienen realmente solamente la intención de colaborar. Quiero que sepan que en el, en el periodo para nombrar contralores, en el 21, era necesario tener estos comités municipales ciudadanos integrados en cada uno de los 46 ayuntamientos. Y fue verdaderamente complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una gran desafección ciudadana por la participación. Nos dimos la tarea... De, de recorrer el estado buscando ciudadanos que quisieran meterse y era muy complicado ¿eh? no era no era fácil no no querían decían no tengo tiempo cuánto me van a pagar yo no quiero problemas de verdad parecía que estábamos este de, de, de municipio en municipio rogando que la gente quisiera meterse en, en Guanajuato tuvimos una una buena experiencia bueno, el de Guanajuato se conformó primero con los demás porque como tuvieron este la, una, una, la vacancia este y, y fue un equipo bastante proactivo bastante fuerte de hecho, los, los mecanismos que ellos este, in, inauguraron en el Comité Municipal de, Gu de Guanajuato, les pedimos la autorización para, para divulgarlos en los demás municipios como una guía para que tuvieran más o menos el tema de cómo hacerle. Finalmente, bueno, ¿quién puede ser Contralor Municipal? Y quiero también hacer una, una, una observación. En Guanajuato tenemos bastante claro algunos temas que en otros estados no. Yo estoy en una Comisión Nacional de, de Integración de Municipios y me queda claro que tenemos bastante aventajado aquí, porque, bueno, aquí tenemos lo básico, no Ser ciudadano mexicano con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, con residencia en el estado no menor de tres años anteriores a la fecha de designación. Tener cuando menos 30 años cumplidos son requisitos muy de forma. Tener título profesional, ojo, aquí pedimos el título profesional en área económica, contable, jurídica o administrativa. Mi, mi experiencia con otros estados me dicen es que yo aquí tengo un veterinario, aquí tengo un arquitecto, y aquí, entonces son gente muy bien intencionada pero que carecen de los conocimientos técnicos específicos para poder hacer las labores de vigilancia, fiscalización, instrumentación de carpetas. Entonces, creo que en Guanajuato tenemos una, pues una ventaja en el tema del de, de título que se pide. También te les pedimos... Una con... ventaja, perdón, Katia, una ventaja, perdón, pero también una desventaja en, en, en ciertos municipios, ¿eh? ha sido también complicado. Y, y sí te lo tenemos que decir, ¿no? Acabamos de estar en municipios como Atargea, como, como Santa Catarina, municipios muy alejados, municipios donde las cabeceras municipales tienen muy poquitos habitantes a comparación de las localidades aledañas, y eso, ah, y con, ten, con, con municipios con mucha migración también por cuestiones económicas, entonces, y bajo escolaridad, que eso también, hay que decir lo que ha sido también un reto. Perdón, Katia. No, es que definitivamente es cierto, y eso es lo, lo bueno que damos la plática entre las dos, que vamos este, señalando las visiones, porque lo que dice Andrés es muy cierto. Cuando pensamos en municipios como León, como Guanajuato, como Irapuato, pues nos, nos queda más o menos claro que si podemos encontrar una persona con esas características. Cuando pensamos en municipios más pequeños, más alejados, sobre todo que tienen mucha migración, sí es de repente muy complicado conseguir una persona que pueda tener estos, estos este, requerimientos. Se pide contar con experiencia profesional de cuando menos dos años de control, manejo y fiscalización de recursos, es que no se han improvisado, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional, que a medida prueba privativa de libertad, no haber sido dirigente de partido político o acción política, no haber sido integrante del ayuntamiento saliente. Esos son los requisitos que nos marca la ley. Ahora, ¿qué hace la Contraloría? Yo quise hacer esta exposición enfocada a ustedes, y entonces me, me di la tarea de hacer una observación del reglamento orgánico de la acción Pública Municipal de Guanajuato para que fuera algo más específico, no fuera tan general. El artículo 53 marca cuáles son las atribuciones. Ya tengo el controlador, bueno, ahora qué va a hacer ese controlador. Lo primero, pues bueno, me, me da gusto que sea el número uno, porque es el que tiene una correspondencia con nosotros, y es que es el controlor quien tiene que atender las políticas de coordinación e implementar las acciones que acuerda el sistema estatal anticorrupción en los temas de la, temas de la normatividad vigente. Es decir, es el controlor quien está encargado de hacer que las cosas que el sistema determina, efectivamente se lleven a cabo. Y se los he dicho mucho en reuniones que he tenido con, con contralorías, no es el controlor el que es parte del sistema. Del sistema es parte del el ayuntamiento, el municipio en general es parte del sistema. El contralor es el, el vínculo, es el puente, es el nexo. Entonces, cuando yo le pido algo y me dicen, es que el municipio no me quiere hacer caso, no, es que no eres tú, contralor, no eres tú quien lo dice, tú solamente eres el emisario. El municipio es parte del sistema, el municipio debe ajustarse y obedecer lo que se determina en el sistema, porque las políticas del sistema son obligatorias. El contralor debe presentar al ayuntamiento su plan de trabajo, Debe de verificar el cumplimiento de políticas y planes y programas establecidos por el ayuntamiento. Debe de proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, así como mecanismos para la prevención de conductas constructivas de responsabilidades administrativas. Se fijan, debe ser preventivo. Debe estar, ahora sí que al tiro, con los órganos internos de control de las entidades y los auditores externos. Debe tener programas de revisión debe de vigilar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones de servicios relacionados con bienes muebles y muebles. Nos hemos topado, Andrea, tú que estás, así como yo soy la, la líder de la tema de contralorías, Andrea es la líder del tema de compras públicas, nos hemos topado con, con mucha, mucha complicación, que nos dicen los contralores, pues es que las vigilo, pero las vigilo a agua pasada, cuando ya pasó. No, no, no los involucran en el proceso de compras. Y ahí, pues yo creo que una vigilancia de agua pasada, es, si, si imagínense que tuviéramos que el, el árbitro me dijera cuántas faltas hubo en el partido una vez que se terminó, pues fíjense que ahí había ocho tarjetas amarillas y había dos rojas, pero pues nunca nadie las sacó, el partido se llevó a cabo, hubo goliza y el árbitro nada más después emite una opinión, creo que ahí hay, hay fallas, ¿no? La, la vigilancia, sobre todo en compras, que aquí lo señala la fracción sexta, Andrea. Sí, quería decir este, el, el contralor tiene... Eh... Derecho de, de voz, pero no de voto en los comités de adquisiciones de acuerdo a la ley orgánica, pero el problema es que no revisa, como dices tu atoro pasado, o sea, realmente eh, lo, los grandes actos de corrupción que hemos detectado o las irregularidades se dan mucho en, en cuando se decide por qué la compra porque esa inversión, o sea, por esa investigación de mercado, esa cotización de proveedores, no tanto ya en el comité de adquisiciones, donde ya realmente son expedientes, se sientan y están determinando compras, incluso algunas de bote pronto, ¿no? algunas que, que urgen de un día de 24 horas para allá, este, se convoca, entonces tiene muy poco de conocimiento el contralor porque no estuvo en el proceso anterior de la toma de decisión nada más en la toma de decisión ya de la compra, pero no en la investigación de mercado y en la sustentación, fundamentación y motivación de la compra. Entonces, ahí también es, es, es importante hacer esta mención en tema de compras. Perfecto. La fracción 7 nos habla de que se requiera todos los elementos e instrumentos necesarios para hacer auditorías. Este, en el sistema nos hemos percatado por las cercanías que hemos tenido con las contralorías de que falta mucho la técnica de saber hacer una auditoría adecuadamente. Entonces, por ejemplo, el día de ayer estuvimos con los contralores de, de toda la región 1, que es el noreste del estado, y la auditoría superior del estado, en que se les dio una capacitación, taller, práctico, de cómo hacer una auditoría, desde cómo la planeo, cómo el instrumento, cómo, hasta cómo la documento. Fue una experiencia muy interesante, este, estuvieron haciendo preguntas muy, muy prácticas, muy, muy técnicas, y además se obtuvo, como el tema de lo que es la vinculación institucional, el personal de la auditoría les dijo dos cosas principales, y es háblame, háblame para hacer la auditoría, con toda confianza, o sea, no, no hagas la auditoría y después veamos si lo hiciste bien o mal el aseg se puso a disposición de todas las contralorías municipales, ayer lo dijo en, en, en la región 1 para que les puedan hablar y puedan ellos, ahora sí que asesorar y coachar todo el proceso de auditoría y la segunda es que se hacía la recomendación de que cada contraloría municipal sacara un manual de auditoría ¿Para qué? Para que no estén inventando cada vez que van a hacer una auditoría cómo le tienen que hacer. Se, se les propuso, oigan, diseñen un manual de auditoría y así cada vez que alguien llega nuevo no tendrá que ver cómo inventa el hilo negro, sino ya nada más retoma un poco los avances. Creo que fueron los dos, los dos temas más gratificantes que salieron de, de la reunión de ayer en San Luis de la Paz con los contralores de la región 1. Ya después estaremos con los, los contralores de cada, de cada región, vamos, vamos de una por una. Se vigila el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, por eso les digo, pues sí es interesante que sea abogado, contador o las dos cosas, porque son disposiciones jurídicas en materia de contabilidad gubernamental. Yo, yo siempre les digo que hay que ser muy, muy conocedor y muy sabio, casi un superhéroe, porque tienes que saber de, de temas jurídicos y de temas gubernamentales a la par, y no cualquiera, ¿no? Tienen que vigilar la aplicación del gasto público y la congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, verificar que se cuente y actualice el registro de inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio, es el control que tiene que estar verificando que esté este este registro que es de repente tan tan ambiguo y tan tan complicado debe realizar un programa, programa de visitas y auditorías a las dependencias debe ordenar la revisión debe solicitar a cualquier persona que haya desempeñado un cargo la información que requiera para la atribución ejercicio de atribuciones analizar y evaluar objetivos y metas de programas presupuestarios aprobados y modificaciones, vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades, designar comisarios locales y representantes de los consejos o comités de administración pública municipal. Lo que, lo que quiero ver es que se den cuenta que son muchísimas, muchísimas atribuciones. El controlador tiene que estar, así que, tiene que estar aquí, tiene que estar allá, tiene que estar en todas partes, tiene que diseñar e implementar el código de ética de los servidores públicos municipales, que es mucha complicación, tenemos muchos municipios en los que nos dicen, ya lo tengo pero el ayuntamiento no lo, no lo aprueba, no lo promulga, no lo vota, no lo publica. Y entonces, pues nos topamos ahí con paréntesis nosotros como, como sistema, porque estamos, pues dice y dice y dice que, que lo hagan, y el contralor dice, pues ya lo tengo, pero el ayuntamiento no me, da, no me da seguimiento. En la 21, implementar y coordinar el sistema de quejas, denuncias y sugerencias, investigar los hechos y emisiones en materia de las mismas, fomentando la participación social. El año pasado hicimos una investigación, por parte del Comité de Partición Ciudadana, en el que hicimos la simulación de cómo sería presentar una denuncia por vía digital en los 46 municipios del Estado de Guanajuato. ¿Saben cuántos municipios realmente me permiten presentar una denuncia de manera digital? El 10%. Y ese 10% que me lo permite, este, no me da la posibilidad de hacerlo de manera anónima o de dar un seguimiento. A partir de ahí... E hicimos una recomendación vinculante en la que les pedíamos pues dar las facilidades para que se pueda presentar en la comunidad de, tu com comunidad de tu computadora una denuncia, porque la ciudadanía no denuncia por varias cosas y una de ellas es que piensa que va a ser complicadísimo piensa voy a tener que ir a perder un día, dos o una semana en la Contraloría y voy a tener que contratar a un abogado y voy a tener, no, qué complicación entonces tenemos que, que, que hacer eso lo sencillo y que puedas denunciar desde tu computadora el siguiente punto es la ciudadanía no denuncia y les doy la razón por el miedo a la represalia entonces lo que, en la recomendación lo que hicimos es, necesitamos señalar que la denuncia pueda ser anónima. Y la ley de responsabilidades administrativas contempla que las denuncias sean anónimas, pero de manera fáctica, ya al momento que quieras denunciar, pues te encuentras con que tienes que dar tu nombre y, y, y, y datos, ¿no? Y tercero, la, no, hay, no hay seguimiento. La ciudadanía piensa, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Entonces, la recomendación que sacó el sistema el año pasado viene encaminada a esos tres temas. Que pueda ser completamente digital que puedan mantenerse con el anonimato, y que haya manera de a través de un folio dar seguimiento. Emitir cuando proceda recomendaciones a las dependencias, designar autoridades investigadoras, sustanciadora y resolutora, para que en el ámbito de su competencia instauren, sustancien y resuelvan los procedimientos de responsabilidad administrativa. Se fijan, entonces aquí, los encargados de instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa son las autoridades investigadoras y sustanciadoras. Esta fracción 23 me dice quiénes son los que se van a encargar de esto. Conocer, investigar y calificar las conductas que puedan constituir responsables administrativas, y en su caso sustanciar y resolver los procedimientos responsables administrativas, ya sean graves. Si son las graves, se mandan ya que están sustanciadas al Tribunal de Justicia Administrativa. Si son no graves, se resuelven directamente en el órgano interno de control. Participar en el proceso de entrega y recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública. Requerir las declaraciones patrimoniales, que estamos ahorita en ese tiempo y de intereses y la constancia de declaración fiscal a todos los servicios públicos. Y bueno, pues, coordinar con las autoridades de control de estatales y, y federales para que todo funcione de manera coordinada entre los ámbitos de gobierno. En el caso de Guanajuato, ¿cuál es la estructura de la contraloría municipal? El artículo y 54 nos dice que tenemos cuatro áreas. El área de investigaciones, quejas, denuncias y sugerencias y el área de evaluación, control y auditoría de obra pública, el área de asuntos jurídicos, sustanciación y resoluciones, y finalmente el área de auditoría contable y financiera. En el año 2018, el Comité Coordinador hizo una recomendación y pedía que todas las contralorías estuvieran completas en integración y que se emitieran reglamentos armonizados con las reformas y se publicaran. Este es un tema muy complicado, hemos recorrido todo el Estado y nos encontramos que presupuestariamente es muy complicado que se pueda, que se pueda dar este, estas peticiones. En el 2018 fue esta recomendación, para el 2020 hicimos una nueva evaluación, redactamos un cuestionario breve para evaluar el funcionamiento operativo de las contralorías, se distribuyó el cuestionario a través de la lanza de contralores, se visitaron directamente cada una de las siete regiones participando en sus reuniones mensuales, exponer la misión del CPC y con la final de, de ver el cuestionario emitido. Y se redactó un segundo cuestionario para verlo del Comité Municipal Ciudadano, como les comentaba, estuvimos ahí involucrados en que se, se llevara este, este comité. ¿Qué diagnosticamos después en 2019? Primero, ineficiencia presupuestaria. Segundo, designaciones internas. Tercero, perfil del contrador, destitución del contrador y Comité Municipal Ciudadano. Vámonos uno por uno. El presupuesto asignado a las contralorías no es suficiente para que puedan cumplir con sus funciones. Hemos encontrado contralorías con 500 mil pesos este, anuales para cumplir sus funciones. Y con eso tienen que tener todo, todas las autoridades, tienen que pagar la renta, tienen que pagar este, papelería, digo, hasta el papel, el café, el de baño, me dicen que lo llevan de sus casas. Entonces, hay, hay, hay contralorías que están muy limitados. Estuvimos hace dos días, Andrea y yo, en Atarjea tarjea, y la contralora nos decía que es ella y una ayudante. Me queda claro que el municipio de Tarjea es muy pequeño, pero están de acuerdo que una, con una contraloría, con una persona y un ayudante, por más de que trabajen 24 horas todos los días, no la van a poder armar. Y aparte de todo, nos falta la estructura de autoridad investigadora y autoridad sustanciadora. ¿Y quién hace las auditorías además de todo esto? Y bueno, les tengo aquí el tema muy fresco de Tarjea porque antier estuvimos ahí, pero o sea no es, no es un municipio aislado separado que le esté pasando esto. La mayoría de los municipios tienen el problema presupuestal para poder afrontar la, el, el estar este, integrados debidamente. Por eso el 33% no cuenta con las cuatro áreas requeridas por la ley. No es el tema nada más de tarjeta. Un, un, uno de cada tres este, contralorías no, no cuenta con las cuatro áreas requeridas por la ley. Y eso pues es un problema. Y es un problema fuerte pues que viene desde el tema del presupuesto. El 32% no se encuentra bien equipado. ¿Esto qué quiere decir? Nos han dicho no tengo vehículos. Tengo computadoras, este, casi, casi este, que les tengo que rogar que funcionen. Nos prestamos las computadoras porque no tienen una computadora por cada quien. Les falta mucho equipamiento. No tenemos escáner. Nos dicen, es que escaneo con el teléfono. Pues, ¿Cuánto tiempo se pueden tardar en estar escaneando con el teléfono todo un expediente? Imagínense ustedes. El 30.43 de los casos no son atendidos por falta de recursos. Nos, nos dicen que van rezagados, pero el rezago es porque les faltan lo que acabamos de ver. No tienen el personal, no tienen los recursos técnicos. Es complicado. Solo el 60.87% del personal reúne el perfil del puesto. Y en el tema de destitución del contralor. Allí hay una gran laguna porque quien destituye al contralor es el ayuntamiento. Y entonces lo que dice el primer cuadrito, el vigilado es quien destituye al, al vigilante. Quiere decir que si el vigilante empieza a vigilarme demasiado y me empieza a incomodar, ¿me puedo deshacer de él destituyéndolo? Es un proceso dis discrecional en el que el, el ayuntamiento puede decidir, destituir de, de una manera bastante libre. Entonces, pues bueno, este es el, el tema que queríamos comentarles nosotros acerca de nuestra experiencia con Contralorías y pues explicarles un poco de qué va un contralor, y de qué va el sistema estatal anticorrupción. Pues muy bien, este, parece ser que este sistema anticorrupción está metido dentro de lo más profundo de nuestra cultura mexicana, en donde algunas palabras las vemos eh, como diabólicas, como evaluación, como auditoría, como si estos conceptos fueran son como castigos ¿no? y no se ven como medidas preventivas para hacer las cosas mejor, por ejemplo en el asunto de la, eh, de la evaluación pues sabemos que hay ex concomitante y post, es decir, puede haber una evaluación antes de durante y después y debe haberlas y no, no vemos que suceda. Eh, e incluso eh, en la opinión pública se, se discute el asunto de que la evaluación tiene que ser después, pero no es cierto. ¿Qué no, no tiene... pasó? Sí. Presentó al ayuntamiento. En ese momento le dijo prácticamente al síndico que no era síndico que aunque hubiera ganado las elecciones del síndico le daba funciones de regidor y no, no hizo nada el síndico o sea esto es absurdo el contralor debería haber dicho señor presidente al señor síndico le tocan las funciones de síndico no de regidor y no lo hizo y así como eso ahí empezó una cadena de confusiones que nos tienen ahora con problemas muy serios frente al contralor el asunto de las auditorías parecía que en México que cuando a alguien le van a hacer auditorías porque se portó mal y no, las auditorías son para verificar que se están haciendo las cosas apegadas a la ley, es todo pero por eso es que digo que estamos tocando este tema de la anticorrupción está chocando con nuestra cultura de no darle el valor que tienen los conceptos eh, en español, ¿no? ¿no? No sé qué opinan ustedes de eso. Yo considero y recuerdo aquí justamente que está Carlos Arce con nosotros, que yo muy, muy recién llegada al sistema, dijo, tienen que ser el mosquito molesto, tienen que estar y en el momento que dejen de ser molestos, pues quiere decir que ya no están haciendo tantas cosas, ¿no? <risa> este, y, y yo lo recuerdo, eh, creo que quiero que sepas, Carlos, que esa, esa ese, ese comentario lo, lo llevo aquí, porque sí si lo digo, hay que, hay que ser el que está ahí, el que está ahí, el que está ahí. Tenemos muy buenas leyes, tenemos muy buenos mecanismos, tenemos muy buenas, digamos que normativa de instrumentación legal. A nivel municipal, como les acabo de decir, falta muchísimo. Hay muchos municipios que no tienen reglamentos, que no tienen manuales, que no tienen, y fue de lo que platicamos ayer con la auditoría, tengan un manual de auditoría. Pero en general, y por ejemplo en el caso de Guanajuato, sí se tienen buenos instrumentos. El problema es que los apliquemos y que los llevamos a cabo. Me quiero ir al, al, al tema nacional. Tenemos un INAI y dice cómo tiene que designarse los comisionados, pero no se designan, y no se designan, y, y, y ya, y ya. Y, y entonces nada más volteamos a ver cómo no se cumple la ley. Y ese es un problema muy grande, Guillermo. Los ciudadanos estamos acostumbrados a nada más ver cómo... ¿Cómo no se cumple la ley? Los ciudadanos estamos acostumbrados a decir, pues así es, y así será. Estamos acostumbrados a ser víctimas pasivas de la corrupción. Si ahí está la ley y, y las autoridades deciden no cumplirla, deberíamos como ciudadanos levantar la mano y decir, oye, yo nada más quiero que veas que el artículo tal dice tal cosa y que no lo hiciste. Porque la desafección ciudadana se crea a partir de esa, esa idea de no va a pasar nada y no, nunca ha pasado nada. Hay un, hay un tema y es que todo, el, todo el, el andamiaje de vigilancia que hemos instrumentado aquí en México deviene de un modelo que se llama agente principal. El agente principal lo que nos maneja a manera empresarial es que existe alguien que es el dueño de la empresa, que sería el principal, pero que no puede estar en todos lados y existe alguien que tiene que ejecutar las cosas, que es el agente. Tendríamos que extrapolar esta figura y volver a que los ciudadanos somos el principal y que los gobernados son el agente, pero el principal tiene que estar vigilando a la gente. En el momento en que la gente no, no es vigilado por el principal, entonces se rompe todo el sistema de vigilancia. Por eso se han creado los sistemas de transparencia para que, la, para que el principal pueda estar vigilando a la gente, pero nos hemos olvidado de eso y como ciudadanos hemos dicho Ahí está, el, ahí está el, la gente que lo haga. Y si no lo hizo, pues no lo hizo y así son y nunca lo van a hacer. Y ahí estamos mal. Como ciudadanos tenemos que decir, quiero levantar la mano y quiero marchar por lo que sea necesario marchar o hacer un paro por lo que sea necesario hacer un paro. Pero no podemos seguir diciendo, ahí está la ley, pero no la cumplen. No la cumplen porque nunca la han cumplido y porque ya ese fue nuestro destino fatal. Creo que esa... Este, posición de víctima pasiva de la corrupción y de la inactividad gubernamental es lo que más nos puede perjudicar como ciudadanos evidentemente ahí está la ley y evidentemente en muchas ocasiones el gobierno decide no, no observar la ley y saben por qué lo hace porque no tiene una consecuencia real ciudadana porque sabe que decir pues no y qué y es, es como, como un hijo adolescente que nos va midiendo a ver hasta dónde puede llegar ¿no? Y, no, y nos ha medido durante años, y, y pues vamos cada vez nada más agachando más la cabeza. Como ciudadanos, tenemos que decir: A ver, aquí está la ley, y, y la tienes que cumplir. No, pues no la quiero cumplir, no, pues sí, sí la tienes que cumplir. Y entonces, hacer realmente un, un andamiaje ciudadano que tenga el nivel para enfrentar, aunque sea un David y un Goliat, pues no importa. Tener, tener la onda de David para decir: Quiero que cumplas la ley, quiero que observes la ley, pero, pero soy una ciudadanía organizada, y eso es. Lo que tenemos que valorar, tener células ciudadanas organizadas. A mí me gusta mucho que ustedes son un observatorio muy organizado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer y establecer nexos con otros, otro observatorio de otra ciudad y con otro para hacer unas redes de observatorios que sean suficientemente fuertes para que cuando el gobierno diga que va a hacer esta tontería, se diga, no, los ciudadanos no te lo vamos a permitir. Inclusive tu ley, la ley dice que no lo hagas. Y no te lo digo yo, no te lo dice Andrea, Guillermo, Carlos, Marilena. No, te lo dicen todos los ciudadanos. Creo que, que sí estamos pasando por un momento fuerte en que las autoridades han dicho no me vengas con que la ley es la ley y esa cultura va permeando a todos los órganos de gobierno. Y no podemos permitirlo porque hay una cosa muy importante. La constitución, uno de sus principales factores, una de sus principales misiones es defender a los ciudadanos de los gobernados. Esa es la misión de la Constitución, es ordenar a que, la, a que el gobierno trabaje bien. La Constitución no está para sojuzgarme a mí como ciudadano, la Constitución está para resguardarme a mí de un mal gobierno. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues tengo que defender a la Constitución para que la Constitución me defienda, porque los momentos que estamos viviendo jurídicos en este país, son de no me vengas con que le laes le, la ley. Y eso va directamente en perjuicio de cada uno de los ciudadanos de este país. Sí, ¿no? y, y además nuestras costumbres eh, mexicanas de pensar que se satisface nuestra obligación eh, con ir a votar el, el día de las elecciones y ya, ahí se acabó la participación. Ya soy ciudadano porque voté. no. El ciudadano uno porque el diario ejerce sus eh, obligaciones como ciudadano. ¿Cuáles son? Vigilar que la autoridad cumpla con la ley. Por ejemplo, y eso, y eso no sucede cuando de, de repente los mexicanos nos juntamos con unos amigos en un café, soltamos todo lo que que traemos en nuestra, en nuestro corazón, y decimos, ya cumplí, no, no cumplí, no cumpliste, compartiste con otros, nada más, las cosas que son comunes, pero hay que hacer, hay que decirle a la autoridad, oye, autoridad, tú no estás cumpliendo la ley, ¿Te aunque no estés en un partido, aunque no le vayas a nadie en especial, pero tienes que hacerlo. Eso es participación ciudadana porque todos los partidos se llenan la boca y nosotros las organizaciones sociales también diciendo que promovemos la participación. Pero de qué manera la, la, la promovemos? Tenemos que hacer consciente a la gente que tiene que ejercer su ciudadanía todos los días, no solamente cada que hay elecciones. Caldía, eh, perdón por este, pero me desespera. No, y yo, yo Andrea, yo, los miembros del comité, compartimos tu misma desesperación, lo hemos platicado. Esa participación de decir, pues yo voté y ya por eso ya la hice. Aparte de todo, que el 50% de los mexicanos no vota. O sea, hay 50% Así que es. ni siquiera Así eso hace. Pero el que va y dice, yo voté, lo primero, vamos a analizar ese voto. ¿Sabías realmente por quién votaste? ¿O votaste como un borrellito por el partido? ¿Sabes quién es esa persona? ¿Sabes cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Sabes cuál es su plan de, de gobierno? Cuando vamos a evaluar un trabajo, lo, lo, lo evaluamos a través de un plan de gobierno. Aquí votamos por el que hace el TikTok más divertido, por el que baila mejor, por el que hace la cancioncita más pegajosa. No sabemos ni qué plan de gobierno trae. No nos enteramos, estamos completamente desafectados. Y eso es un grave problema. No puede ser que vote por el que tuvo el mayor número de espectaculares, que me, me incidió más en la cabeza, o el que me puso a cantar su cancioncita. Eso no puede ser. Así es. Eh, oigan, yo, yo pienso que sería muy, muy conducente antes de, de intervenir, escuchar a María Elena. Y les voy a decir por qué. Porque María Elena trae una larga historia. Entre la realidad y todo el, el asunto que se ha, se, se, se ha este, expuesto aquí. No para, no para contraponer las cosas, sino para ver, encontrar el, el punto en donde estamos. Porque nos encontramos en la capital del Estado, donde aparentemente tenemos todas las condiciones para tener un, un, un, una, un, el funcionamiento de una contraloría funcional. Eh, que haga su trabajo. Se hicieron las cosas aparentemente como debían de hacerse. Entró la persona más calificada según el Comité Ciudadano. Eh, pero Marielena nos puede presentar lo que se vive en el ayuntamiento, cómo se vive el ayuntamiento, cómo está construido y qué es lo que sucede ahí adentro y cuáles son realmente sus, este, sus efectos, los efectos de la Contraloría en el ayuntamiento lo vivió en carne propia como síndico del ayuntamiento María Elena adelante Elena hola oye no me esperaba que me que me fueran a, a, a hacer que hiciera una presentación de este tipo mira efectivamente ahorita que estamos viendo estoy escuchando entre lo que es la real, lo que son las leyes y lo que es la realidad que efectivamente es lo que acaba de decir Carlos tenemos un ayuntamiento, yo la verdad es que, pues nada más, 13 yo estuve del 2018 al 2021 como síndico, efectivamente yo fui el caso donde se me quitaron las atribuciones de síndico por votación del ayuntamiento. O sea, aquí el tema no era este simplemente porque todos votaron, que no fuera así, ¿no? Entonces llega un momento que te presentas ante, ante un contralor y el contralor te dice, pues es que el ayuntamiento dijo, bueno, por ahí leyes más arriba y fue una guerra. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Aquí lo importante es saber qué tanta la participación, porque, porque el Comité de Participación Ciudadana tuvo injerencia en el último contralor, en el anterior, ¿no? Entonces, yo, yo cuando estuve el contralor, el delgadito, no me acuerdo del nombre, que duró poquito, pues él, su, su acción de él era, pues pues realmente no, no actuaba, no actuaba. Entonces sí, yo tuve muchas pláticas con él, pero no actuaba. Entonces, pues sí, la participación ciudadana, cuando cambiaron las cosas en la participación ciudadana de, ahora, de la, la, el último, o sea, el Pedro ahorita, el que acaba de entrar, pues yo pensé que las cuestiones iban a ser diferentes y no son así. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos un alcalde que es todólogo este, que en su momento eh, la mayoría generó que él creara esa, esa sensación de, de yo soy el rey de aquí del ayuntamiento y pues a final de cuentas antes son, no pues, como dijeron todo juega, eh, con Sansón a las patadas ¿no? Entonces yo sí viví en carne propia lo que es una opacidad en la Contraloría, este, un ayuntamiento este, que a final de cuentas eh, creó, se cre tendríamos un Contralor que no investigaba, este, y que y que, pues bueno, no resolvía sus funciones de contralor. A mí eso fue lo que a mí me tocó, vivir este, en su momento. Y pues eran las quejas, se atoraban en Contraloría y se esperaban al siguiente ayuntamiento que viniera y así no la llevábamos, iban eh, se detenían lo que no querían que se, se siguiera y lo que sí querían pues sí salía y así no la llevábamos, entonces realmente pues fuera, era una Contraloría con una total opacidad, eso a mí fue lo que a mí me tocó vivir. Y mi pregunta es, yo no sé ustedes que están en, el, en, el, este, en esos temas y que ya se creó un Comité de Participación Ciudadana. Yo ahorita escucho eso y digo, bueno, hasta dónde el Comité de Participación Ciudadana puede presionar para que, por ejemplo, el Contralor, ahorita lo que sucedió con el accidente este del carro, pues el, ellos no no que la ciudadanía, sino que le haga conciencia al contralor que no puede ser juez y parte, o sea, ¿desde qué mundo este comité de participación ciudadana puede inferir en que le digan, a ver, como, como dijo un Pepe Grillo, o sea, a ver, por favor, haz las cosas correctamente para que tengas una correcta credibilidad, porque el problema de esto es que ahorita tenemos un contralor sin credibilidad, y eso es una preocupación imperante el que se le genere ese, esa etiqueta de contralor sin credibilidad con, sin entonces, ¿para qué quieres un contralor con esas características? Hasta profesionalmente yo me debería de retirar de mi cargo porque simplemente pues la gente no cree en mí digo, esa es una persona también que hay que manejar la ética profesional, ¿no? A final de cuentas del contralor, eso es lo que yo yo pienso que es lo que está sucediendo. ¿Qué fue? Sí, un alcalde que, que, que, que nada más simula este, y ve las instituciones como una simulación y no los deja actuar de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque se oculta información, porque se ponen a mala información que se quiere dar y es muy importante para que esto todo lo que estamos haciendo, las comité de participación funcione, porque, como lo ha dicho muchas veces Carlos Arte, un ayuntamiento, cuando un ayuntamiento no es transparente, pues nada es transparente. Cuando, cuando, las, cuando los cimientos no están bien hechos, pues se va a caer todo, y va a seguir siendo así. Entonces yo creo que hay gente bien dentro del ayuntamiento, pues hay gente, ya regidores bien intencionados, pero pues si te mayoritean, pues no puedes hacer nada ¿no? y, y, y esta es una, una guerra donde desgraciadamente el que un alcalde dure tanto tiempo también se pensó a la larga que iba a ser este, para beneficio de la sociedad. Ahora veo tristemente que es porque va a seguir, este, ya se va especializando en mañas, o sea, diciéndolo, no sé si me lo escucharon, ya se van especializando en mañas y en comportamientos porque van viendo dónde está el hilo negro para sacar adelante las cosas. Y así es como funciona y así es como está funcionando este ayuntamiento de Guanajuato Capital. Adelante Carla, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Este, bueno, a mí me gustaría nada más resaltar dos cosas, ¿no? La primera es que durante mucho tiempo el municipio no tuvo un contralor. Eh, desde la administración pasada, de la administración 2018-2021, cuando tú estuviste María Elena, el 17 de octubre de 2018 se lanzó la convocatoria. No fue, sino hasta el 18, hasta el 15 de julio del 2021 que se asignó por medio de un proceso de participación ciudadana a través del comité municipal ciudadano. Eh, se designó este contralor y entonces todo el mundo estábamos felices y contentos porque decíamos, bueno, ahora sí va a haber alguien que va a hacerse cargo de los asuntos, de, de, de ver los asuntos del municipio, ¿no? de, de controlar lo que está sucediendo. Pero pues nos damos cuenta que realmente es un contralor que está a modo, que no se le cuestiona y que no ha hecho nada. No ha hecho nada en todo lo que va de la, de la administración nueva. Y ahora con este tipo de incidentes como el que marca María Elena, pues bueno, nos deja más claro ahora que, que, es, un, que es otra simulación, no otra gran, otra gran simulación de las que les encanta eh, tener a, a, a nuestro alcalde. Entonces aquí sí me gustaría, no sé si ustedes sepan quiénes son las personas, ustedes como Comité de Participación Ciudadana, si nos pudieran proporcionar el nombre de las personas que conforman este Comité Municipal Ciudadano, porque a lo mejor ahí podríamos encontrar algunos nexos, que nos permitan identificar el por qué está este contralor ahí y por qué no se ha actuado en contra de este contralor, aun cuando no ha cumplido con su función. Muchas gracias. Gracias, este, Carla. Este, ¿Alguien más quiere participar? No puede sé, tener la mano levantada. Sí, adelante, Katia. Sí, adelante. Oh. Yo le he seguido la participación de esas estupendas damas. Una pregunta que me hago. El controlador, su esposa, aquí delante de la casa tuya en Marvil, destruyó una camioneta hace unos días. Fue muy comentado el hecho. Y a los siguientes días su sobrina, que es la asistente de la esposa del, de Navarro, sufrió un accidente en la en la carretera una... no sé de qué tipo de accidente porque no soy perito para evaluarlo, pero eso le pregunto a las distinguidas damas, eso no da motivo a una investigación y mientras investiga a suspenderlo y poner la ojo, legalidad por delante, porque el día de hoy el señor goza de cabal salud, salud del controlador primero su mujer destruye la gente Olvídate del peligro que pone a toda la gente y caminamos por esa calle. Y segundo, la sobrina, que es la asistente de la señora Smith, se estrella en un taxi que sale muy mal el chofer, por cierto. No sé si iba borracho o no. Ahí no puedo levantar para sus testimonios, pero sí se estrelló y sí hizo un daño a una persona totalmente ajena que era el chofer de un taxi. ¿Por qué? No sé investiga este acto, que nunca era en un acto de corrupción? Es una pregunta que hago, señoritas. Muy bien, bueno, pues ahora sí que dando, dando un poco de, de respuestas. Un poco lo que estábamos comentando, o sea, la ley está ahí y como ciudadanos lo que tenemos que hacer es decir, oye, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda? Porque si los ciudadanos no estamos presionando que la ley se, se verifique, pues podemos caer en un mundo de anarquía. Entonces, la, la función de los ciudadanos y de los observatorios es estar señalando, quiero que se aplique la ley, quiero que se aplique la ley. Eso es algo que no podemos este, olvidarnos. Del, del, del tema del Comité Municipal Ciudadano, les puedo decir que acompañamos el proceso y que no nos pareció que estuviera viciado. Este, mi compañera Hilda, que le tocaba entonces ser la presidenta, y estuvo muy cercana a ellos, y no, no lo hice ni yo ni Andrea, sino Hilda, que era entonces la presidenta, y al parecer el, el, el proceso estuvo muy bien hecho. Les digo, tan es así que les pedimos a ellos que nos prestaran su metodología, porque fue la que llevamos por, todo el, por todos los municipios diciendo, miren, así le hizo Guanajuato y creemos que, que lo hizo bien. Este, el, el, el nombre de las personas debe estar en, en, su, en su página de Facebook, no me los sé todos de memoria, pero, pero tenían inclusive una página de Facebook muy, muy visitada y en la página del Comité de Participación Ciudadana Está, está colgado también el, el, la metodología que usaron ellos, entonces me imagino que a lo mejor ahí está el, el nombre, y digo, si no, pues no es, no es difícil averiguarlo, yo me puedo poner a, a, a sacar los nombres y se los paso después a carlos no hay, no hay mayor problema, pero yo creo que hay, o sea, lo, lo que observó el Comité de Participación Ciudadana no observó algo que les dijera, híjole, vimos ahí algo malo, no vimos nada malo en, en la designación, tan es así que les digo que les pedimos la metodología para, para publicitarla, Ahora, recordando la lámina de lo que el Comité de Partición Ciudadana no es, no somos nosotros ni investigadores, ni fiscales, ni, ni procuradores para que estemos persiguiendo por parte de nosotros delitos, ni, ni, ni casos específicos, lo que nosotros hacemos más que nada son recomendaciones generales, recomendaciones de decir, creemos que se deben de blindar los procesos para que pasen de tal o cual forma, en casos específicos donde determinemos esta persona hizo algo bueno o malo, no son atribuciones de nosotros y sería muy complicado emitirlas, sobre todo porque vamos a recordar que en materia de, este, de, de procesos hay algo muy grande que se llama la presunción de inocencia. Entonces, si nosotros nos estamos lanzando para señalar si hicieron bien, mal o regular, pues estaríamos violentando un derecho humano y también estaríamos violentando un debido proceso. ¿Qué, es la, qué, es, ¿Qué función tenemos que tener como ciudadanos y como observatorio ustedes? Denunciar. ¿Deben denunciar? Cuando ustedes consideren que hay algo que no funciona, se de, deben presentar las denuncias. ¿Dónde? En Contraloría. Oye, pero en Contraloría, ¿qué? El, te, el tema es que la Contraloría, lo que regresamos hace rato, es quien legalmente está facultado, ahí está el comité, el, el, el, la, la Contraloría es quien está facultado para hacer las investigaciones. Me van a decir, oye, se va a investigar a sí mismo, ¿cómo va a ser posible? Pues sí, pero ¿se acuerdan que les puse la lámina de la, facultad, la autoridad investigadora? Legalmente es quien tiene que investigar. Si yo digo que investigue cualquier otra persona para que no sea a sí mismo, pues conocen ustedes el principio de legalidad, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le confiera. Cualquier otra autoridad que investigue va a investigar fuera de lo que dice la ley. Entonces, la autoridad investigadora de la Contraloría debe de investigar. Oye, se va a investigar a sí mismo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Como ciudadanos, estar ahí presentes. Y decirle, oye, autoridad investigadora, ¿ya abriste el expediente? Este, no, mañana pasado. Bueno, vengo mañana, a ver si ya lo abriste. Oye, autoridad investigadora, ¿ya abriste el expediente? Es que no lo... Yo como ciudadano te presenté la denuncia y quiero que lo abras. Y la verdad, se los digo una cosa, yo he sido un litigante 25 años y una de las cosas más buenas que debe tener un litigante es estar ahí, estar ahí, estar ahí. Como ciudadanos, presentar la denuncia de todas aquellas cosas que consideran que no están funcionando y estar ahí, estar ahí, estar ahí. Recordar que el principio non vis idem, que quiere decir no puede ser juzgado dos veces por el mismo causa, no funciona en materia de cohechos de corrupción. Se pueden presentar denuncias en materia administrativa y en materia penal. Y las denuncias en, en materia penal se presentan directamente en la Fiscalía Especializada Anticorrupción. ¿Cuál será la propuesta? Toda aquella cosa que ustedes consideren que no está cuadrando, presenten la denuncia. Una vez que presenten la denuncia, a dar lata con la fiscalía y con el sistema. ¿Y qué sí puede hacer el sistema? Cuando presenten sus denuncias, háganoslas llegar. Y nosotros podemos estar también, así como les digo, dar lata, como ciudadanos institucionalizados, decir, ¿qué pasó con la denuncia que te presentó el Comité Municipal Ciudadano? Oye, ¿qué pasó con la denuncia que te presentó el Comité? Yo no puedo, yo no puedo juzgar, no puedo integrar, no puedo determinar si alguien hizo bien o mal, pero como ciudadana sí puedo estar preguntando Nada más pasé por aquí para preguntarte otra vez, igual que ayer, ¿qué ha pasado con esa denuncia? Y entonces hacemos que la autoridad trabaje en una caja de cristal, que se sientan vigilados y que entonces tengan que apegarse a la ley. ¿Sí, María Elena? Yo quería nada más este, añadir que, eh, eh, que es importante que, que se entienda que también estas tres áreas que, que corresponden a, las, a, a la Contraloría, la substanciadora, la investigadora, este, cada una es independiente y autónoma. A pesar de que todas son parte de la Contraloría. Entonces, en, eh, en caso de que ustedes no tengan la respuesta, no se abran los expedientes una vez que ya lo hayan intentado, pues también hay otra denuncia que se puede presentar ahí a, a, a ese otro funcionario. Ay, perdón, yo, Katia, yo lo que, perdón, lo que yo quería es precisamente decir, bueno, ¿y dónde está la ética profesional de nuestro flamante Contralor? O sea, yo simplemente. Si no tengo el que nada debe, nada teme. Y entonces, ¿dónde el Comité de Participación Ciudadana puede agarrar al Contralor y decirle, a ver, necesitamos todo el trabajo que hemos hecho, no lo echen a perder? O sea, simplemente... A ver, Contralor, salte un ratito, revisen las cosas, damos transparencia y ayúdenos, porque hay mucha gente, no solamente se, se comité de participación ciudadana, es todos los comités de participación ciudadana y toda la gente de la sociedad civil que queremos que las cosas sucedan y sucedan bien, porque la gente tiene ávida y tiene necesidad de creer en algo y si nosotros no queremos por una persona que está marchantada en su puesto, como es este caso del contralor, el cual no tengo nada en contra de él y de verdad, pero simplemente sí me desespera el pensar que su ética profesional no la esté poniendo, la ponga en juicio por algo que a lo mejor él no tuvo, no tuvo la culpa o lo que tú quieras, porque no puedo juzgar su situación, pero simplemente... Pues yo lo que yo digo, Katia y Andrea, ¿cómo presionar a un contralor de alguna manera para que haga las cosas correctamente? O sea, esa es mi pregunta realmente. Creo que primero Carlos y luego Carla. Mm -hmm. este, oigan, eh, no, es, es bien interesante eh, este, este diálogo que estamos sosteniendo porque estamos ante el, el sistema, cómo se trata de funcionar, cómo se está abriendo paso, la lentitud a la que está sujeto, la cantidad de regulaciones que tiene, eh, está, está condicionado por muchas cuestiones. Mientras, este es el sistema anticorrupción, pero el sistema anticorrupción está diseñado frente al sistema de corrupción. Y el sistema de corrupción tiene todas las posibilidades del mundo. Para empezar, es la ilegalidad, ¿no? Entonces, su funcionamiento, la forma de aceitarse, todo, pues es muy funcional. Es, aparte, está muy arraigado, en fin. Entonces, está jugándose con una gran desventaja. El problema que yo alcanzo a percibir es que el sistema de corrupción pues va ganando la partida, en el caso de Guanajuato está muy claro. Primeramente, el asunto de la, de la decisión por quién iba a ser el contralor, el contralor pues viene de un, de un ecosistema muy, muy podrido que es eh, todo el grupo de colegios capturados por los gobiernos los colegios, las asociaciones gremiales capturadas en este caso por el alcalde. Eh, la verdad es que hasta les regalan terrenos para hacer su colegio de, de, de contadores. Eh, <risas> con todos ellos tienen relaciones. Eh, es muy fácil capturarlos, incluso con chambas a, a tras mano. Eh, no es culpa suya, es, es la realidad ante la cual estamos actuando. Eh, estamos sin contralor desde hace mucho tiempo. El contralor este que nombraron no ha servido para maldita la cosa, para nada. Eh, a ver, este trabajo de evaluación no se ha hecho. El trabajo realmente, técnicamente, se llama monitoreo y evaluación. Monitoreas cómo va el, el desarrollo de la administración pública, es como en un partido de fútbol. Eh, que por lo visto le gusta bastante a Katia este, y espero que ganen las chivas a León hoy. Eh, bueno, eh, en este caso, en este caso del monitoreo y, y, y es, es, el, es el trabajo que hacen los abanderados, que están monitoreando y viendo cómo van las cosas, precisamente para prever que no vaya a salirse de control el partido, ¿sí? Y luego viene la evaluación al final, cómo le hizo el árbitro, cómo le hizo toda la plantilla de, de, de los árbitros, el VAR hizo su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sofisticado mucho esto, por eso es monitoreo y evaluación. Bueno, aquí no monitorean nada, porque parece que viven en un, en un ambiente, en, en, en otra galaxia. Simplemente no hay, no, no hay referencia de todo lo que está pasando y miren que aquí pasan cosas en este ayuntamiento. El 40% del ayuntamiento ya es oposición, por cierto, formado esencialmente por mujeres, muy bravas, este, coordinadas, sí. este, hacen su trabajo bien frente al oficialismo. Entonces, todo el tiempo están pasando cosas. El señor, con valor, hagan de cuenta que no sucede absolutamente nada. Todo está todo. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí en Guanajuato? El alcalde vota en perfecto conflicto de interés, asuntos relacionados, por ejemplo, con museos, su familia tiene museos, eh, hotelería, turismo, proyectos de turismo, etc. Él se dedica al turismo, está vinculado a camionetas de turismo, a los propios... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? A los agentes de turismo que hay en las carreteras, que le llevan gente a su, a su, a su hotel, etcétera, etcétera. Y él vota tranquilamente, dice que él no tiene conflicto de interés para nada. Tiene terrenos en la Sierra de Santa Rosa, hay un milagrito allí que de repente surgió un gran terreno donde tiene sus caballerizas y sus caballos, pura sangre y todo lo demás. Eh, ¿Tiene intereses en ello? Vota los asuntos también tranquilamente. Entonces, el, el señor Contralor no se ha enterado absolutamente de nada. Segundo, no hay transparencia. Platiquen ustedes con las regidoras de oposición. Regidoras de oposición. No les dan información. Tienen que pedirlo para empezar por el sistema de transparencia. Probablemente tengan que pedirlo por la Plataforma Nacional, porque aquí no les responde. No les dan la información a los regidores, a los síndicos, no les dan la información. A sus propios regidores de su partido, a cuentagotas la información también. Todo está concentrado en el señor presidente municipal. No funciona la transparencia. Ah, eso sí, el YACIP les dice que son bien buenos, que todos los municipios en Guanajuato andan a todo dar. Eh, nosotros, yo realmente, que eh, es un asunto que sigo, que me interesa el de transparencia, por razones biográficas, eh, no hay transparencia, salvo algunos municipios como en León, que hay más o menos una estructura bien formada, en fin, todo lo demás está perdido, todo el asunto de transparencia. Este, por supuesto, la Contraloría no funciona. Se estableció, tenemos establecido, un sistema de extracción de rentas a través de permisos, multas, concesiones, etcétera, por parte del alcalde. La operación de fiscalización se hace esencialmente para cobrar moches. Y eso todo el mundo lo sabe en Guanajuato, te lo platican. El asunto de los mercadillos ya tenemos, está convertida la ciudad, el, la ciudad patrimonio de la humanidad en un mercadillo. Bueno, pues no hay permisos municipales, se ponen de acuerdo con los agentes del alcalde y luego piden incluso ciertas, cierto dinero eh, para agradecerle a quien les dio el permiso. También se sabe ¿eh? tranquilamente si, si, si se pusiera a investigar el Contralor, lo sabría muy bien. Es más que platique con la oposición para que les cuenten todo lo que les cuentan a ellos también. Eh, por último, lo que ya les, les decía a ustedes, eh, los comités ciudadanos están capturados por intereses gremiales y personales. No tenemos, por ejemplo, el eh, programa de ordenamiento territorial que se necesita para todo lo de desarrollo urbano, entre otras cosas porque el comité ciudadano de, eh, del Implan Está totalmente capturado por el gremio de los arquitectos y de los ingenieros, que son los que tienen constructoras y que quieren urbanizar en lugares donde no se puede urbanizar. Y entonces están presionando para que haya posibilidades de urbanizar ahí. Y eh, la verdad es que el, el, el plan ni siquiera se han atrevido a presentarlo. Entre otras cosas, quieren volver urbana ciento y pico de hectáreas de la Sierra de Santa Rosa y por supuesto están presionando sobre la zona de la bufa, que ya tenemos 11 años, 12 años, ya deberíamos de destruir esa maldita carretera para quitarnos de problemas de ese acceso, del acceso Diego Rivera, hacer una plaza Diego Rivera y quitar el acceso Diego Rivera, porque lo que nos ha traído realmente son problemas y problemas y problemas a los guanajuatenses. De tal manera que sí tenemos un descontrol, es un desgobierno el que hay, pero el señor Contralor nunca se, nunca se enteró de nada. Eso sí, el alcalde está preocupadísimo por defender al Contralor, llama la atención, normalmente, eh, no sé ustedes, pero eh, si el Contralor cometió un error, el primero que debería estar bien contento debería ser el alcalde que ya le quiten de encima ese Contralor molesto que le tiene un montón de cosas. No, fíjense qué curioso, antinatura, el primero en defender al, al contralor es al alcalde y dice que no hizo nada, que, al, que, que sí, que rompió un cochecito, pero que era viejo y que él va a pagar el deducible del, del, del seguro. Estamos en un caso muy claro de, de un delito, porque ese bien no era, era un bien que tenía que ser tutelado por él para uso de él, no de su familia. Él debería de poner el ejemplo. No tiene, no tiene forma de salir avante de ese asunto, está clarísimo. Por más que quieran taparle el ojo al macho, van a hacer una investigación. ¿Qué tanta investigación necesitan hacer? Esa investigación se puede llevar a cabo en dos días, no más. Está clarísimo. Es tal vez como tal vez como la investigación que se hizo. De si hubo o no una falta por parte del presidente municipal para llevarse una patrulla a un partido de fútbol a León. Exacto. se Hizo una investigación y al final no hubo elementos suficientes no, no, para no hacer nada. Para, pero, pero, así es. Y aquí estamos ante un caso de peculado, Katia, Andrea. Estamos ante un caso de peculado clarísimo. El señor se tiene que ir. Ahora. Lo que ustedes están planteando, tienen razón, ustedes no les toca esa, esa, esa función Gracias. en lo particular, pero sí tienen un caso significativo conceptualmente, que es quién vigila al vigilante, cómo lo quitan al vigilante, porque primero, si el ayuntamiento puede quitar al contralor en cuanto se sienta incómodo, pues van a, a despachar a todos los contralores que los molesten, ¿sí? Está difícil. Pero en este caso, pues tienen que quitar al, al contralor. Ellos son los que pueden quitar al contralor. ¿Quiénes votaron para que no, los, para, para que no lo quitaran? Aquí hay, un, aquí hay una correlación maldita de 9-6. 9 el oficialismo, 6 la oposición. Casi todos los asuntos salen 9-6, 9-6. Claro, les dan una paliza a la oposición, al, a los oficialistas, este Casi no meten las manos, pero no les importa, hay que mayoritear y punto. Aquí el sistema es el mayoritero. Bueno, pues eh, eh, así salen todos, todas las cuestiones. Y entonces, en este caso, el alcalde es el primero que defiende al contralor y luego se hacen proposiciones por parte de la oposición para que eh, se ha separado de su cargo el, eh, el contralor, pero por mayoría, 9-6, apoyan para que se quede. Hagan de cuenta que no pasó nada, entonces que se queden, porque están apostando a que se vaya soterrando el asunto, se vaya olvidando, que no, que no haya acciones contundentes que a la gente se le vaya olvidando y ahí nos, que, que se quede ahí ese contralor que nos es muy cómodo. Contralor que es cómodo es contralor que no está haciendo su trabajo. Entonces, yo sí pienso que este es un caso para el comité en el sentido de presentar el tema y de cómo se soluciona este tema. Es un, es un reto, pues, a la regulación que existe actualmente. Oye, Carlos. Marilena, un, y luego llamada de atención al funcionamiento de las contralorías en general. Eso Oye, Carlos, Carlos, pero esta es una pregunta que le quisiera yo hacer a Carla. A ver, no funciona nuestro contralor. Estamos viendo que, que ni siquiera por una cosa tan chiquita, porque estamos viendo en un accidente donde hay testigos, es chiquita. Bueno, ¿cómo funcionará algo? Mi pregunta es, el Comité de Participación Ciudadana tiene alguna injerencia en que el contralor, porque pues eso lo supervisa, ¿no? Quiero creer, pues lo, oiga, Comité de Participación Ciudadana, a ver, contralor, pues nadie te lo está pidiendo, hazlo por transparentar todo. ¿Hasta dónde puede llevar llegar ese Comité de Participación Ciudadana? Y es algo que, que también es importante. ¿Te refieres que es, al de Guanajuato? Al de Guanajuato, sí, al de Guanajuato. Digo, ellos están más en, en otro, pero al de Guanajuato. Katia, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer ahorita el Comité de Participación Ciudadana? Esa es mi pregunta. Pero estas cinco personas que están ahí paradas en la foto, ¿qué van a ellos, hacer para que, ellos, para que ellos, nos ellos ayuden? No tienen ninguna injerencia en el tema de llamarle a la atención. Ahora, para, para que para que sepan, ahora sí que el update de cómo está esto. Este comité municipal ciudadano, estas cinco personas que designaron, ellos presentaron una denuncia ante el comité coordinador. O sea, no, no están impávidos, no están Eso no, Ese no lo sabíamos, o sea, yo no lo sabía. Ellos y ¿y ¿Qué sucede después de que lo hacen? ¿Qué va a pasar? Pone, llega a mesa de comité coordinador el próximo martes y ahí el comité coordinador va, va va a discutir el tema, pero es a través de una denuncia que presentaron estas personas, o sea, que sepan que estas personas ya presentaron la denuncia y la presentaron este bastante estructurada. Entonces no no podría decir que que no están este involucrados. Ellos ellos llevaron a, a la mesa a mí como presidente del comité coordinador me llevaron una denuncia denunciando este tema. Este tema se, está citado para para ventilarse en mesa de comité coordinador el próximo martes. Entonces Ahora, que ellos tengan facultad de ir y decirle, oye, tú haz, das, das, es una situación, legalmente no tiene ninguna facultad. La facultad tiene, de... tiene las mismas facultades que ustedes, que como ciudadanos poder presentar también una denuncia, porque sí. ellos nada más, la única atribución que tienen de manera legal es, es la designación del contralor, es proponer una la terna. Una terna, inclusive. Entonces, este, no hay... O sea, ¿ellos que están haciendo? Creo que ellos están haciendo lo más que pueden hacer, que fue que fue, llevaron la denuncia. O sea, no, no, no, no podemos decir que no les haya importado el tema. Tan les importó que elaboraron el oficio y me lo fueron a presentar. Este, más no pueden, la ley no les da más atribuciones. El, el tema... Este, si quieres, Carla, seguir y luego... Este, no, pues bueno, nada más para, es eh, que hay como muchas cosas, ¿no? Que continuar, por ejemplo, lo que decía Carlos acerca del contralor que, que ve y no ve, está viendo y no ve, por ejemplo, la cuestión del acaparamiento de espacios también, de espacios públicos para estacionamiento, que se los da, por ejemplo, a los particulares, ¿no? Y a las familias que tienen cierto poder y cierta riqueza y lo puedes ver clarísimo aquí en zona de paseo de la presa. Por otra parte, los cambios de uso de suelo también, que son, es una de las cuestiones que que una y otra vez este señor eh, Zárate, Delgado Zárate, que es hermano de la secretaria, este, ha hecho una y mil cosas mal. Y, Yo antes y contralor... quisiera proponerles algo, Carla. Carla, Guillermo, Marilena, Carlos, José. Aquí tenemos que ser como el rayo láser. Podemos juntarnos todo el día de hoy, todo el día de hoy. Y no vamos a acabar de desahogarnos de todo lo que la corrupción ha hecho con nuestro país, con nuestro estado, con nuestra ciudad. La verdad ha sido infinito. Cada quien podría contar la historia más espeluznante. Y sería una y otra y otra y otra. Solamente acabaríamos bien, bien tristes y bien deprimidos al final, diciendo, no, pues ya, ya mátenme, ¿no? Pero no, ¿saben por qué? Porque somos personas proactivas y somos personas preocupadas. Yo les quiero proponer un ejercicio. Un ejercicio para que esto tenga, tenga un cauce, para que esto nos lleve a algo. Es casi, casi que lo tomamos como si fuera un ejercicio académico, nada más que con, la, con la astucia y la perseverancia que ustedes tienen, que va más allá de la de los jóvenes este, estudiantes. Sería, punto número uno, vamos a tomar una libretita, bueno, me dicen mis hijos que ya nadie toma una libretita, pero yo sí. Una libretita, y voy a apuntar cada uno, cada uno de los temas. Los que están señalando Carlos, los que señaló elena los que señaló Carlos, los que señaló José. Este, este, este, este, cada tema, cada tema, porque si los estamos aventando al aire, pues luego como que se disuelven. No, vamos a ponerlo en, en, en una línea, en blanco y negro. De cada tema voy a ver las variables que quiero conocer. Y entonces la propuesta es, uno, hacer la lista. Una lista que hagan desde todos ustedes, que estén completamente, ya, me falta decir algo más. No, a ver, apúntale esto, apúntale esto, apúntale esto. Toda la lista de todas las maldades todos los actos de corrupción que están siendo afectados en su municipio. Pónganse a, a, a lluvia de ideas. Ya que la tengo, voy a ver cada una de esas, una columna paralela, qué información necesito para que pase de ser un chisme, o un sentir popular, o un todo mundo lo sabe, a tener algún documentito, alguna evidencia que me dé el, la justificación. Porque cuando paso del chisme a ser la realidad, ahí es donde lo vuelvo viable de toda la lista que hice de las maldades, voy a hacerla. ¿qué necesitaría tener? Necesito el acuerdo del ayuntamiento de tal, necesito el permiso que le dio a tal, necesito, necesito, necesito. Ya Ese tengo... es el gran problema, Katia, y es lo que no, precisamente no me dejaste terminar mi idea, que eh, vivimos en un municipio donde hay opacidad, y entonces, aunque tú pidas los datos, no te los van a dar por transparencia. Ese es el gran problema. ¿Cómo, cómo podemos nosotros justificar todo esto que nos estás pidiendo? Digo, nosotros estamos aquí como observatorio, nuestra nuestra eh, nuestros lineamientos no nos permiten hacer más allá, como, como como asociación civil. Pero ustedes sí, porque ustedes les pagan por estar ahí en un... Comité. A mí no me no, permiten no, denunciar. No, no no no. no, no. no pueden. Pero como ciudadanos, sí pagan. No, no, no. Ustedes sí reciben un sueldo, ¿no? Como Comité no, de Participación Ciudadana. No, no, no. Sí recibo sueldo, pero tengo atribuciones que no me permiten, como, con la lámina que les puse, Carla, creo que no me no No puedo denunciar, no puedo fiscalizar. Ustedes no, no pueden fiscal? como parte del Comité. No, tenemos que hacer nosotros como ciudadanos la ¿Sí? ciudad y yo acompañar. Luego llevarlo a ustedes. Yo puedo okay. acompañar. Ustedes ah, hacen la okay. investigación. Bueno, eso me parece muy bien y me parece también muy bien lo que está haciendo el, el comité porque de alguna manera este comité municipal pues sí hizo como su mayor esfuerzo en recomendar a esta persona, ¿no? Y entonces, si esta persona no está dando resultados, me parece muy bien esto que hicieron con ustedes de llevar un oficio. Por otra parte, hablabas de la anarquía. A mí no me da como buena anarquista y en mi frío duro y corazón anarquista. A mí me encanta la anarquía. ¿Por qué? Porque, y que no, se conform, que no se confunda con acracia, que es lo que está pasando ahorita en este gobierno, ni con anomia, donde no hay ley y donde no hay democracia. Entonces, ojalá que fuese anarquía, Katia, porque está, pero está muy lejos de ser la anarquía. Y te voy a dejar esta frasecita que me encanta de mis grandes... Este, Filósofos, que es lo último que nos está dejando este municipio no de Kropotkin. decía eh, en, en una de sus obras, si tienes hambre, pide trabajo, si no te dan trabajo, pide pan, si no te dan pan, tómalo. Y es lo que nos están forzando al ciudadano a tomar lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque no están yendo conforme a la ley. Entonces, es lo único que, que quería mencionar. Muchas gracias. Bien. Del ejercicio que les decía yo, una vez que vean que necesitan pedir, hay que pedirlo. Si no se los dan, hay que meter recursos. Si no se los dan, hay que presentar denuncia porque no se los dan. Pero lo que se pueda juntar, ya que tengo las maldades y las pruebas, hacer un ejercicio de subsunción, una argumentación, premisa normativa, ¿qué dice la ley? Premisa fáctica, ¿qué tengo con las pruebas? Y entonces hacer el silogismo, aquí están fallando, aquí están fallando, aquí están fallando. Ya que tengan ese ejercicio de subsunción, premisa normativa, premisa fáctica, conclusión, presentar una denunciota ¡Pum! aquí viene la denunciota contra todo y así como ahora el Comité Municipal Ciudadano nos pasó su denuncia, nos la pasan a nosotros ¿para qué? yo como te digo, yo ni presento denuncias ni hago investigaciones, ni, ni recibo denuncias lo que hago es acompaño yo ya presenté mi denuncia y es el número 1 diagonal 23 para que no se quede en el fondo del cajón para que tengamos la luz puesta sobre la denuncia es una denuncia ciudadana que yo no puedo ni hacer, ni presentar, ni armar, pero sí la puedo acompañar. La puedo acompañar en el sentido de que no pase... Lo, una cosa que... No me acuerdo quién de ustedes lo dijo, pero dije tiene toda la razón, porque esa es la cultura mexicana. Vamos a dejar que se duerma, vamos a dejar que se olvide, vamos a, van a pasar más cosas, o sea, van a pasar más cosas que nos preocupen. No nos importa que haya una ministra pirata porque mañana va a haber un incendio y pasado mañana va a haber y pasado... ¿Y ya quién se acuerda? Vamos para adelante y el mexicano olvida y el mexicano aguanta y el mexicano es una víctima pasiva de la corrupción. Y entonces, pues sí, ya presenté mi denuncia. Qué bueno, echar al fondo del cajón. Ahí dentro de cuatro o cinco años ya nadie se va a acordar y le damos salida por archivo de nuevo elementos con perbay Y el que la presentó ya ni se acuerda que la presentó. Eso queremos, como comité, queremos que no suceda. Queremos que las, que las denuncias sucedan. Yo... Lo que he dicho mucho, me, me he entrevistado mucho con este tema, la denuncia efectiva lo he tomado también muy propio y les digo, perdóname, quiero que la resuelvas, quiero que le digas sí por esto y no por lo otro. Lo que no quiero, lo que no puedo soportar es que duerma el sueño de los justos en tu cajón eternamente. Si la denuncia tiene elementos, ya la sacas. Si la denuncia no tiene elementos, ya la calificas, pero no puedes... Lo que no se vale es guardar y guardar y guardar. Entonces, mi misión como, se, como comité es, ustedes me dicen ya presenté la denuncia y es el número 74. Ah, pues ahora voy a estar de y de y de lata. Como mosquito molesto, ¿qué pasó con la denuncia 74? ¿Qué pasó con la denuncia 74? ¿Qué pasó con la denuncia 74? Sí, Carlos. No, es que está muy bien, me parece perfecto. Yo creo que Memo te va a poder mandar eh, una denuncia presentada ante la, claro. la alía Federal porque al señor alcalde se le ocurrió cortarle el internet, el internet hace dos años y medio a 13 mil personas que viven en la zona sur de Guanajuato, evidentemente atacando vías generales de telecomunicaciones y por lo tanto cayendo en la tipificación de un delito federal. Pre Pregúntale a Memo qué ha sucedido con la denuncia. Presidente? No ha nada. Yo, yo puedo dar lata con las autoridades estatales, las, las federales. ¿Eh? hablando de, de competencia, yo con las federales no, esa denuncia no podría, no podría ayudarle a dar lata. Este, podría pasársela a mis homólogos del, del Comité Nacional para que ellos puedan este, dar la lata. No la daría yo, pero lo canalizaría a que mis homólogos nacionales pudieran dar la lata. Eso podemos hacer. si tienes Para de... que se <risa> sepa, porque también lo redondearía con una noticia que acabo de ver antier, que es que la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato obtuvo en todo el año, una sentencia. Este, ahí te va, ya lo revisé. Lo primero es, me dicen que no es cierto, que no es una, que son más. Les pedí que me, que me corrigieran el dato, porque sí lo revisé. Y el, el otro tema es, hay una sentencia, pero hay varias salidas alternativas. Hay que recordar que el procedimiento este, penal acusatorio justamente hacia eso va. Lo que queremos, es adversarial. lo que queremos es que no se lleguen a la mayor cantidad de sentencias sí resolvieron con las actividades alternativas, medios alternativos, procedimiento abreviado, por ahí se resolvió el más Yo sí les dije, oye, una, no tengo más, dije, bueno, por favor, este, retroalimentame, porque yo, pues, el, el dato que tengo es el del, de el, el, el, proyecto, el proyecto que presentó, el informe que presentó la iniciativa de transparencia de, de Monterrey en la semana, el día 13, y ante eso me, me espantó el una. Me, me corroboró, luego, luego me comuniqué a la fiscalía y me dijeron que era el más les pedí que me retroalimentaran correctamente, y lo otro, bueno, pues es, me hicieron la observación de sí, pero hemos privilegiado el, la recuperación de activos. En las medios alternativos de solución han privilegiado. Sé que, sé que está terrible, pero tampoco está tan terrible. Si te fijas, somos el sexto lugar nacional en recuperación de activos. Dos millones es muy poquito, pero tampoco es de, de 32 somos el sexto lugar. Pero sí, sí, sí luego, luego atendí ese, ese estudio. Luego, luego me comuniqué con personal de la fiscalía para decirles una... O sea, qué pasa, ¿no? Y entonces sí estoy atendiendo el tema. Nuestra función sí es hacer recomendaciones, sí es hacer metodologías. Cuando yo vi eso, les dije, oye, yo quiero saber qué voy a hacer aquí, porque yo no puedo estar tan en paz con estos resultados, necesito más sentencias. Y me, me claro. corrigieron que no eran una, y entonces estoy ahorita esperando la retroalimentación del dato correcto. Correcto. Eh, yo creo que haces la pregunta correcta, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo lo que veo con mucha claridad y lo comparto aquí con mis compañeros y con ustedes, con Katia y Andrea, lo que está sucediendo es el maldito asunto de las elecciones. Eh, las elecciones se ganan con muchísimo dinero, con mucho dinero. Las fiscalías eh, contra delitos electorales, entre ellos la compra del voto, no están operando, no hacen su trabajo, permiten que se compre el voto y, por lo tanto, los partidos políticos desde sus gobiernos han establecido un sistema de extracción de rentas para ganar elecciones. Mientras no resolvamos esa parte y sigamos permitiendo la clientelización de los ciudadanos a través de un montón de cosas y luego la compra directa del voto de cochinitos que hacen con los dineros que van una parte se va a la parte privada y otra parte se va al cochinito para ganar las elecciones. Y esos son nuestros grandes políticos triunfadores. Ese es el problema que tenemos. Y alrededor de eso se construye un sistema de impunidad. Lo que está, a lo que se está enfrentando el sistema anticorrupción de Guanajuato es al sistema de impunidad que está establecido por los políticos. Miren, alguna alguna este, regidora de oposición aquí en Guanajuato me platicaba que alguna vez que, que, que confrontaron esto con el alcalde les dijo, hagan lo que quieran, a mí no me va a pasar nada. Yo tengo la garantía que a nosotros no nos sucede nada. No van a accionar contra nosotros, síganse desgastando, síganle. Ese es el sistema de impunidad ese que es parte del sistema de corrupción funciona es más bien tendríamos que calificarlo como subsistema el sistema de corrupción y el el subsistema de impunidad este sistema subsistema de impunidad está ahí y se alimenta de todo el asunto especialmente el de las fiscalías ¿eh? tanto la anticorrupción contra como la de delitos este, electorales y mientras no Podamos resolver este asunto que le toca al bendito INE, que le toca al, al, al Instituto Estatal Electoral eh, y a las fiscalías de no permitir la compra. Se van a seguir utilizando los gobiernos, no solamente los municipales. El estatal tiene esos problemas. Tú, Andrea, que estás en el asunto de compras, ahí está el... La, la presión del asunto, los moches están en las compras y, y cómo se hace todo este, este, este procedimiento en cuando fue en 2014, por ahí así, cuando hubo un proyecto muy importante del CIDE para transparencia y rendición de cuentas con el gobierno del estado de Guanajuato, el proyecto... lo no he revisado, caro... Carlos, tuyo, tuyo lo he revisado. Sí, bueno. O me lo hiciste. Sí, sí, sí. sí. Cuando se procuró entrar al asunto de, de compras, ahí se paró el proyecto. Ya no volvió a avanzar. No sé, no, a ver, ¿qué es lo que está ahí? La compra de medicinas, hombre, entre ellas. Entonces, ese es el asunto. Necesitan costaleras de dinero para poder ganar las elecciones. Y estamos en época preelectoral. Ahora, hay un principio. Esto, esto se hace hasta estos días. Ya después ya no se hace porque entonces viene ya la fiscalización más seria, porque ya se robaron todo lo que se tenía que robar. Entonces, este es el eje de la corrupción, no en Guanajuato, en México, de tal manera que está enraizada hasta adentro y tenemos que darnos cuenta en dónde estamos. Pero los pequeños pasos que podamos dar precisamente para tratar de contener, y sobre todo cuando, cuando quien lo está haciendo es torpe como el alcalde que tenemos y, y sus corifeos que lo, que lo rodean, bueno, pues creo que podemos dar más o menos buenos resultados, sobre todo transparentando el asunto, denunciando el asunto y comentando eso desde, desde, desde un observatorio y, de, y desde un comité de participación ciudadana. Miren, acaba de suceder una cosa muy seria, por ejemplo. En a finales del año, en diciembre, hackearon la Auditoría Superior de, del Estado. No sé si ustedes están al tanto de eso. Les hackearon toda la información. Eh, tenían oportunidad de recuperar información y de tener un sistema por el cual podrían estar monitoreando algunos instrum instrumentos de forma automática algunos instrumentos este para las auditorías como la facturación y en cuanto se dieron cuenta la efectividad que podía tener esto cancelaron la posibilidad de llevar a cabo ese proyecto que no costaba casi nada este era insulso lo que costaba por qué porque no quieren saber porque a la hora que hagan las auditorías se va a saber todo hombre una auditoría bien hecha tanto las de desempeño como las, las, las de evaluación, sacarían a la luz todo esto, pero son parte del sistema. Yo lo denuncio. La auditoría superior del Estado es parte del, del subsistema de impunidad y a eso nos estamos enfrentando. Ahora, pues somos ciudadanos que nos estamos enfrentando. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues hasta donde la ciudadanía nos dé. Hasta ahí. Pero ahí estamos. Pero pues no vamos a dejar esta lucha. Y vamos eso me encanta, que digas no vamos a dejar esta lucha. Este, el, el tema electoral, lo hemos platicado, se va a empezar a enrarecer y enrarecer cada vez más el, el ambiente, ¿no? Vienen tiempos, vienen tiempos violentos, vienen tiempos muy difíciles, viene una elección terrible federal, municipal, estatal, o sea, no, no vamos a tener un tiempo bonito. Y esto nos queda muy claro. El tema de la, del combate a la corrupción y las fiscalías, yo lo he pensado coincidentemente contigo, y no nada más en el tema de la fiscalía, en el tema de todo todo todo tema penal. El sistema que vivimos penal es como si dijéramos, voy a correr una competencia con el delincuente, pero a mí me van a, yo soy autoridad, me van a amarrar las agujetas y él va a ir libre. Y ay, fíjate que te volvió a ganar. Así es, uno revisa los procedimientos penales que existen en este momento, nuestro sistema penal general, y así es, o sea... De, de, la, el protocolo de actuación de la policía, si la policía no llegó y revisó bien, adecuadamente, aunque le haya encontrado la casa llena de droga y de, de herramientas, sale libre porque de, de, este, defensa del debido proceso y como no, la policía no llevó los pasos de acercamiento, bla, bla, sale libre. Lo platicamos el otro día, Andrea, ¿te acuerdas? de Se obtuvo la información de, del desfalco de la computadora, tomaron una USB y le... Y le, y le le, le copiaron todo lo que tenía en la computadora. Ah, no, es prueba ilícita, porque fíjense que no se obtuvo mediante una medida de cateo de, que de, de, debió haber ordenado un juez de control, y entonces, aunque esté ahí toda la información, aunque esté claramente aquí está, casi casi un prometo que yo robé, no importa, porque la prueba es ilícita, porque no llevó los, los mecanismos de, del juez de control, porque las cadenas de custodia, todas esas cosas hacen que la, la carrera contra la delincuencia vayamos con las agujetas amarradas. Y no es una cosa nada más en la corrupción, es una cosa en todo el sistema de, de la delincuencia. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que acabamos de decir, no cejar como, como, como ciudadanos, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Yo se los digo, la lata es lo único que nos queda, pero la lata puede llegar a ser muy latosa. Nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, todo el sistema de compras. Este, créanme que hemos hecho un estudio concienzudo, profundo y específico. Creo que, Carlos, sí, creo, creo que estuviste con nosotros en alguna de las mesas. Este, y se llegó a una propuesta de iniciativa que está en el Congreso desde septiembre. Y hemos estado este, pues dando vueltas y dando vueltas. Como les digo que hay que estar de cómo está cómo va mi denuncia, así estamos Andrea y yo, cómo va mi iniciativa, cómo va mi iniciativa, cómo va mi iniciativa, cómo va mi iniciativa. Y sabemos que eso es lo que tenemos, pero no vamos a dejar de estar preguntando por mi iniciativa, porque ahí está y comprende un montón de cosas para poder blindar que las compras sean más claras, transparentes, seguras, entendibles. Y el trabajo está ahí, es un trabajo técnico que se hizo de la mano de la ciudadanía y nos queda más que cómo va, cómo va, cómo va. La, ciudad, lo, la ciudadanía lo peor que puede hacer es rendirse y decir, ah, ya van a hacer lo que quieran. ¿Sabes qué? Hazle... No, no, no podemos rendirnos. Tenemos que tener presencia, tenemos que estar ahí preguntando, interrogando. Cuando veamos que las cosas no nos gustan, tenemos que denunciarlas. Y evidentemente lo comentábamos con Guillermo al inicio. Este comité tiene muy pocos dientes pero pues ahí está para proponer y para estar preguntando ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Y no debemos de rendirnos de decir, ¡ay, pues es que no tengo los dientes! Bueno, pues aunque no tenga los dientes, voy a estar ahí, daré de topes, pero voy a estar ahí. Y la invitación es esa, que, que enuncien todo aquello que les parece que no, que lo tratemos de documentar, que se presenten las denuncias y por parte del comité se les va a dar el acompañamiento necesario para que la denuncia no se duerma, no se, no se olvide. Sí, yo creo que vienen eh, tiempos electorales muy complicados, como lo, lo, lo que decía Katia, el tema histórico de la impunidad nos tiene ya cansados y hay un hartazgo, que es lo que también percibo en este grupo, que es obviamente y com muy comprensible y, y Katia y yo nos, pues, lo, lo, nos, nos aunamos, ¿no? Y no nada más lo que ustedes viven en Guanajuato, sin, eh, capital, sino lo que nos hemos topado con todo el Estado, ¿no? Más pues, esta burocratización institucional tan grande que hay, ¿no? Que alenta, que alenta las cosas, más la opacidad que incluso viene con un un este, pues desde el ejecutivo, ¿no? Desde el federal, donde a cada vez es más opacidad, menos transparencia, ¿no? Y así se viene bajando, ¿no? En cascada, ¿no? Entonces, este, creo que creo que sí son momentos donde donde sí debemos más que nada estar muy presentes de manera ciudadana. Yo también los invito a que hagamos este ejercicio, nosotros los podemos acompañar, hay que hay que hacerlo, no, no, no hay que dejar las cosas, entiendo que que que ustedes pudieran decir, bueno, es que ya hemos presentado denuncias que no han sucedido, como ya, ya, ya lo vimos a, a nivel federal, este, he, hemos visto muchas cosas que, que, que no estamos de acuerdo como observatorio, pues creo que sí es momento de llevarlo a otro nivel, ¿no? Y, y que nosotros podamos también desde nuestra posición, somet, bueno, presentarlo ante las autoridades de, de estatales y, y, y presionar lo que tengamos que presionar. Y algo muy triste que les voy a decir es que nosotros tenemos contacto con, los, con nuestros compañeros homólogos de todo el país. Yo estoy en un chat de presidentes. Quiero que sepan que nos ven como el hermano mayor, como el que le está yendo muy bien, como el... Imagínate, Carlos, dime si no es algo tristísimo. Es que Guanajuato sí lo sabe, Guanajuato va bien, Guanajuato está excelente, Guanajuato. Y yo lo soy, güey, digo, y lo peor es que sí. Si somos referenciados, si nos comparamos con lo que están viviendo ellos, estamos en la gloria. Pero eso no quiere decir que digamos estoy muy bien. Hay mucho, mucho por hacer, pero imagínense si nosotros somos el estado referente y se los digo, yo me junto con los presidentes y todo el tiempo es, oye, Katia, pero es que tú vives, tú, tú, tú estás bien, tú vives en la gloria, tú sí tienes todo esto, tú sí tienes todo otro Créanme que si es preocupante lo que estamos viviendo como municipio en el caso de ustedes o como estado, es peor lo que estamos viviendo a nivel federal. Sé que tenemos que, que enfocarnos a lo mejor en el metro cuadrado donde estoy viviendo, pero que sí tenemos que tener la, la, la situación de esto tiene que jalar, porque tiene que jalar y tiene que jalar a partir de los ciudadanos. Tiene que salir de nosotros. Pero, miren, una cosa, hay que aprovechar este momento. Est, estos meses, dos, tres meses que quedan, son, son los, los meses más eh, en donde mayor debilidad presentan las precandidaturas de el, todos los partidos. ¿Por qué? Pues son precandidatos, todavía no son candidatos. Entonces, todos, todos no saben cómo quieren a la ciudadanía, ¿eh? pero verdaderamente se desviven por la ciudadanía. Es, es el momento de mayor debilidad que hay que aprovecharlo y hay que saber aprovecharlo. Yo creo que, entre otras cosas, sería el momento para obligarlos a firmar compromisos en contra de la corrupción. Debería de ser el momento en que, no sé, las agrupaciones nos juntemos. Este, ahorita está viendo un fenómeno que es la marea rosa, que creo que hay que aprovecharla, para obligarlos a firmar puntos concretos en relación al sistema anticorrupción y al funcionamiento realmente eficiente y eficaz de los sistemas anticorrupción. Porque si, si, si no se hace eso van a ver que no van a tocar el asunto de corrupción. Ninguno de los partidos, ¿eh? No van a tocar esos temas. Va, te van a prometer que te van a dar dinero para los viejitos y cada quien va a dar más dinero para los viejitos. Y a todos nos van a hacer, van, van, van a hacer milagros con el presupuesto y ahora sí van a ordenar todo y el, va a funcionar el, el, el transporte público y to, todo, todo, todo lo que quieran. Ah, pero transparencia. Rendición de cuentas y anticorrupción, esos asuntos no van a estar en, en, en la cartera. Bueno, hay que ponerlo en la cartera. Pues no y es el momento, porque qué qué qué después ya cómo... no hay forma. ¿eh? este, ¿eh? Fíjense bien y verán que nadie trata el asunto corrupción. No, no, Todos no, o no. Todas quieren ser candidatas, pero el asunto anticorrupción, pero ni por aquí. Y no es porque se les olvide. Saben muy bien por qué lo hacen. Creo que me, me, nos gusta la idea y este, bien podríamos a lo mejor crear un, un grupo de trabajo para, para redactar el documento y hacer un camino estratégico para visitar a los precandidatos en estos meses de tanto amor, como dices, Carlos, sí. si, si nos, si nos este, podemos trabajar en conjunto con ustedes. Creo que tienes muy claro lo que hay que pedir y entonces nos gustaría aprovechar tu claridad para, para redactar el documento y, y con todo gusto nos ponemos a, a, a conseguir la firma como de manera imperiosa, porque sí, sí es necesario. Pues con todos los grupos, porque sé que ustedes tienen varios grupos con los que trabajan, sí. de asociaciones este, ciudadanas, con ellos. Sí, sí, sí, pero digamos que ahorita estás, estás poniendo esa idea sobre la mesa y me parece muy pertinente. Bueno, Carlos, además de Katia, no sé si te diste cuenta, pero para las elecciones anteriores teníamos un filtro ciudadano también, en el cual también por medio del CPC estuvimos trabajando para ver eh, que era el CPC lo ejecutaba, era más o menos la estructura que teníamos para que presentaran los eh, candidatos. Veíamos ciertas características que tenía, debe, deberían de tener los candidatos, no características deseables que nosotros como ciudadanos nos hubiesen gustado de cada candidato. Y no sé, tal vez podríamos aplicar nuevamente este filtro con la ayuda de ustedes, porque es, una, es un buen elemento en el cual nosotros sí pudimos percibir desde un inicio cómo iba a estar esta composición de este ayuntamiento, ¿no? O sea, con, con eso, tan solo hubo muchos que no presentaban su declaración este, y o que falsificaban los datos que había. Y pues ahora lo vemos con el milagrito y no sé cuántas propiedades que hay por ahí, ¿no? Sí, sí, sí recuerdo el tema. Andrea? Les estoy compartiendo un posicionamiento que hicimos en las elecciones anteriores, que fue convocada la, la Red Ciudadana Anticorrupción, justo creo que en un tema bastante parecido, eh, en un compromiso de la... O sea, pero era un posicionamiento que nosotros solicitábamos, ¿no? Podemos hacer, eh, podemos hacer un posicionamiento parecido o, o llevarlo a lo que tal vez más personal con los, con los precandidatos, como dice Carlos, este, era un compromiso con la transparencia como un elemento medular en el contienda electoral, registro, administración o legislatura de acuerdo con los principios de gobierno responsable y abierto, tomando como eje central la inclusión ciudadana a través de la participación, escucha y colaboración activa en la toma de decisiones, incluir en sus propuestas como candidato o candidato, así como en su plan de trabajo, una política de integridad como principal eje rector, garantizando los mecanismos necesarios para su cumplimiento, y por último y con la finalidad de coadyuvar a la construcción de la confianza ciudadana como una muestra de compromiso en el ejercicio de acciones puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y la integridad pública, la red ciudadana anticorrupción les hace una atenta invitación para que todos los ciudadanos que se encuentren contendiendo para un puesto de elección popular se ensumen a la iniciativa 3x3 por la integridad, presentando su declaración patrimonial de intereses y fiscal, así como sus propuestas para fortalecer la integridad pública para todos los candidatos en el ámbito local y teníamos ya una plataforma que había sido un trabajo en conjunto con, con el Instituto Electoral y el Instituto de Acceso a la Información y fue, fueron todos estos, es más, creo que si no... Nosotros me quedo, también, ahí estamos. Ustedes estuvieron aquí también como parte el, claro. de, de esto que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un antecedente de algo, de algo hecho, que pudiéramos incluso pensar en algo parecido, si les parece parece bien, con mucho gusto se los comparto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ya llevamos una hora. Después les digo nada más una idea muy puntual, sí. pero no se las puedo decir por aquí, porque hay que sorprenderlos. Este, <risa> dos horas, Guillermo, llevamos dos horas. Sí, ya, ya, ya casi dos horas y esta no es un programa de por Internet. Es una sesión pública del observatorio y que y, y al final siempre leemos la participación de los que nos dieron seguimiento. Así que le voy a pedir a Carlos Arce, si nos hace el favor de leer las participaciones. Bueno, antes va a hablar Piri y luego las participaciones en la página de Facebook. Va a tener un rudo reto al anuncio de ayer que van a ofertar cinco y pico de notarías. Ya se habla de que las están vendiendo se habla de eso, estaría en el periódico, ahí dice que el comité de corrupción, más se lo paso como observación, que vean eso, que ya se viene. ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias a las licenciadas que escuché, con mucha atención. Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias Carlos. vez que no está nuestra, vamos a extrañar a nuestra compañera Lolita, que es la encargada de esto, sí. pero bueno. Hay varios que están viendo el programa, Gilberto Hernández, Patricia Bug, Guillermo Smith, Luis Arce, y luego Juan Campos dice, de nada sirve este Comité de Anticorrupción. Sí. Este, las invitamos al municipio panista con máscara de Movimiento Ciudadano en Santa Catarina, Nuevo León, para que vean un ejemplo de la nulidad de un contralor y en consecuencia lo que es la corrupción en su máxima, máxima expresión seguramente encontrarán modalidades de corrupción que desconocen. Mario Aguado está viendo el programa. El Contralor, dice Luis Arce, eh, debe conocer de manera general el patrimonio con que entran los funcionarios para valorar la posible corrupción. Pues, le claro. Leonora Villegas, la normativa es muy clara, pero es letra muerta, al menos en Guanajuato. Aún cuando la designación del actual contralor tenemos que resultó un solapador de la administración y viceversa. Enrique Avilés está viendo el programa. Leonora Villegas. Uno como ciudadano, a qué autoridad se puede recurrir cuando la contraloría municipal no cumple su trabajo. Luis Arce. No se requiere que suceda un accidente para calificar el nulo resultado de un contralor. Es obvio que el actual camina con cadena. De otra forma, el presidente, síndicos y la mayoría de regidores estarían fuera de la administración. Eh, perdón. Este, eh, dice el presidente que para combatir la corrupción se debe barrer de arriba para abajo. Difiero en algo, simultáneamente debe barrerse de abajo, desde los municipios, hacia arriba, ya que la cuna de la corrupción son las administraciones municipales. Cristina Caldera está viendo el, el programa. Lu Luis Arce, es necesario el filtro ciudadano, más ahora que se acercan las elecciones. Es importante dar a conocer a la sociedad quién es cada quien. Cuando votes, vota bien fijándote por quién. Armando Morales, Migrantes al tanto. Eh, saludos, ojo, no se puede ser juez y parte mientras el comité de corrupción esté asignado por las mismas autoridades. Nunca habrá acción. Debe de existir una verdadera autonomía en estas organizaciones. Basta de mentiras. Uh -huh. eh, les les Tega Garza. Yo creo que el problema es que la mayoría de los contralores lo que buscan es un empleo que los cobije un tiempo para colarse en las administraciones públicas y escalar posiciones y seguir viviendo del erario público. Por eso no se meten en problemas, cierran los ojos y la boca y dejan que las cosas pasen. Armando Morales, en nuestro estado de Guanajuato se gobierna de manera autoritaria, sin considerar las necesidades y deseos del pueblo. No cabe duda. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eh, Luis Arce hace falta que la ciudadanía recupere las cámaras con verdaderos legisladores, no con borreguitos comprometidos con los carteles del fentanilo político. La corrupción causa adicción. Eh, Leonora Villegas. O sea, la corrupción es como el fentanilo. Bueno, buena eh, bien. Entonces, tenemos un comité municipal de participación ciudadano que no conocemos y tampoco conocemos sus acciones. Eh, Luis Arce, si las áreas anticorrupción que tienen algunos partidos funcionaran, posiblemente ayudaría a que no llegaran tantos corruptos, pero basta ver los presidentes del PAN y el PRI como para perder la esperanza, pues yo creo que de todos los partidos. No estoy de acuerdo con... Y es, y es interesante, habría que ver los partidos que están haciendo en la parte anti, anticorrupción, que están obligados a ello. Eh, Armando Morales, Katia, por favor, más respeto a su público. No nos traje, trate como ingenuos. Usted sabe bien que es importante garantizar una verdadera participación ciudadana en cualquier sistema político para asegurar un gobierno legítimo y justo. Y hasta ahorita se ha demostrado lo contrario. Gilberto Hernández, muy buen programa. Leonora Villegas, los FIATS siempre se han vendido, licenciado Santibáñez, en especie o en constante en especie o contante y sonante. María Gabriela Ortiz Lozano, en un estado y municipios llenos de corrupción. La fiscalía les ayuda siempre a los corruptos. María Gabriela Ortiz, las áreas ante las áreas anticorrupción del estado solo cobran. Esos son los. Pues muchas gracias. Yo yo quiero dar un aplauso a todos mis compañeros y a ustedes, a su comité ciudadano y a todos los que tenemos esa visión cotidiana de ejercer nuestra ciudadanía eh, cumpliendo nuestras obligaciones de señalar a las autoridades sus fallas porque independientemente de que los partidos ya no existan y ahora no sean cárteles de, de negocios este, tenemos que haber gente como nosotros en que todavía estemos conscientes en que es posible un mejor futuro muchas gracias a todos ustedes por su participación a Katia, a Andrea de mis compañeros, sí, pidi dime. No confundamos, y eso es un error que han hecho los periodistas. Los partidos políticos es una institución pública. Hay que separar de sus dirigentes. Los dirigentes son los que han vuelto una parvada de corruptos que han querido modificar todo. Pero los partidos políticos hoy es la única garantía que tenemos los ciudadanos para que este país pueda cambiar de autoridades de corrupción en muchos cosas no es el partido político, es quien se han apoderado de los partidos políticos, hay que separarlos mi amor, es mi observación sí, a... pero entre más ciudadanos haya como nosotros, conscientes de nuestras obligaciones como ciudadanos, menos posibilidades de que se repitan los fenómenos pues, por eso me aplauso a todos <ríe> muchas gracias buenas tardes muchas gracias, este, yo les agradezco mucho la invitación este diálogo muy nutritivo, este, creo que sacamos muy buenos acuerdos, lo primero sí. es felicitarlos porque son un observatorio muy entron muy comprometido, muy constante, la verdad no, nos encantan como observatorio ustedes, el segundo es, le, como compromisos mutuos, recobrar el tema de, vamos a pasar de la dolencia a la acción, con, con esta denuncia que los invitamos, denuncia grande, grande, grande, para a presentar, este, estamos, estamos ahí para, para acompañarlos, el tercer punto es, me gustaría mucho que sí si lleváramos a cabo este tema de sacar los compromisos en este tiempo de amor con los precandidatos y también este, poder lanzar un nuevo posicionamiento como el que Andrea nos hizo el favor de comunicar. Creo que hay que trabajar de la mano este observatorio con el Comité de Participación Ciudadana porque la única manera y la única verdadera herramienta que tienen, tenemos los ciudadanos es la presencia, la observación y de la observación levantar la mano. Yo los, los invito a que no se rindan y es una invitación muy fácil porque sé que no se van a rendir, ya los conozco como son, este, y que sigamos juntos y que sigamos puntuales y que sigamos necios, porque ahora sí que somos más los que queremos un, un buen país, nada más hay que organizarnos, porque los, ahora sí que es imposible que el crimen esté organizado y que la gente buena no esté organizada. Hay Así que es. organizarnos. Andrea, Igualmente agradecerles la verdad mucho este espacio el que el que podamos estar con ustedes este, el, me impresiona también la cantidad de gente que, que los sigue que los está viendo eh, creo que han logrado realmente mover a, a, a mucha ciudadanía interesada en, en este tipo de temas y pues agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes yo quiero cerrar esta sesión con la el lema de Andrea que es la participación ciudadana es el corazón de la democracia la honestidad y la transparencia muchas gracias, buenas tardes buen provecho, hasta pronto gracias, buenas tardes